Industria 4.0, oportunidades de la toma de decisiones en base a datos, jornada promovida por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Eh, damos eh, la bienvenida en este sentido a Rocío Díaz Mariscal, jefa de Servicio de Formación e Innovación Tecnológica de la citada consejería. También bienvenida a los… Eh, asistentes presenciales, participantes de la edición del programa de Industria eh, 4.0. También a los eh, participantes en dicho programa que asisten eh, virtualmente y que, y que saludamos. Eh, también a los que están asistiendo a la jornada eh, de forma virtual y que están interesados en el programa de Data Factory de Big Data Industrial. Eh, porque hoy es un día de celebración, hoy es un día de lanzamiento de esa iniciativa, de Data Factory, de Big Data Industrial. Está abierto el, el plazo de inscripción hasta el 3 de mayo, eh, pero también es un día de celebración porque, como decía, hemos invitado a los alumnos, a los participantes del programa de Industria 4.0, para que les pueda estar durante unos meses, unas semanas viéndose eh, semanalmente a través de la pantalla, virtualmente, también hoy puedan verse presencialmente, puedan tener un punto de contacto, un punto de, de networking y de intercambio de, de experiencia. A tal efecto, eh, se van a presentar tres proyectos eh, que se han desarrollado en ese programa. También aprovecharemos y eh, haremos eh, una mención, una clausura de, de ese programa una mención de todos los eh, participantes, y por mi parte solo, solo me queda ratificar la apuesta de EOI, de la Escuela de Organización Industrial, por la industria, por la tecnología, por la industria 4.0, entonces, por la industria conectada, por las tecnologías deductivas en general, eh, sean eh, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial, Blockchain, Cloud, eh, todas esas tecnologías disruptivas que están incidiendo ahora mismo en el ámbito de la sociedad y, desde luego, en el ámbito de la empresa, en general por todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Yo creo que en esa apuesta, esa apuesta es también compartida con la Consejería de Transformación Económica, de Industria, Conocimiento de la Universidad de la Junta de Andalucía y, por tanto, ahí nos seguiremos encontrando. Pues, Rocío, si quieres, nos da la bienvenida al, al evento de hoy. ¿Ya se me oye? Ahí no, pues vale. eh, Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos estén viendo a través de internet. Eh, yo simplemente quiero en, en, esta, en esta bienvenida contextualizar el porqué desde la Consejería de Transformación Económica eh, organizamos esta jornada de hoy en colaboración con, con la EOI, y realizamos una serie de actuaciones tanto en el ámbito del, del sector TIC como del de, impulso de la transformación digital en otros sectores productivos. Llevamos muchos años trabajando en ambas materias y conformamos un grupo de trabajo hace bastantes años, allá por 2016, en, en el que, a través de la colaboración con distintos agentes públicos y privados, Elaboramos una, una hoja de ruta, una estrategia acerca de cómo impulsar el sector TI dentro de, de Andalucía. Establecimos distintos ámbitos de, para el desarrollo de este, de este impulso del, del sector y, entre ellos, había dos fundamentales, como son el capital humano y la incorporación de, de la tecnología en otros sectores productivos. Para la incorporación de la tecnología en otros sectores productivos, eh, llevamos a, a cabo una serie de, de actuaciones de manera genérica que pudieran afectar a cualquier sector y de manera específica en sectores prioritarios, como puede ser el sector industrial. Y de aquí surge la, la iniciativa que hoy nos reúne aquí para, para clausurar lo que es el, el programa de directivos en la industria 4.0. Con este programa, lo, como, como ya sabéis lo que los alumnos que habéis estado participando en él, lo que se ha hecho es eh, sensibilizar y capacitar a los líderes del cambio de las distintas empresas industriales para que puedan llevar a cabo esta transformación digital dentro de sus negocios. Pero no solo sensibilizarlos y capacitarlos, sino que además se les ha acompañado y tutorizado para la elaboración de una de ruta para poder llevar a cabo esta transformación digital. Eh, además de, de saber que la transformación digital no es simplemente impactar tecnología, sino que es muy importante que, que la organización eh, cree esa cultura, crea realmente en esa transformación digital y lo lleve en su ADN, eh, consideramos oh, primordial esta, esta, esta iniciativa. A su vez, también sabemos que es muy importante hoy en día, en cualquier ámbito y en cualquier sector, el dato, los datos que tenemos en las empresas o que necesitamos en las distintas empresas. Entonces, para ello, eh, por esta importancia del dato, tenemos actuaciones específicas en relación a, al Big Data. Y también hablaremos hoy acerca de, de la importancia de este dato en el sector, en el sector industrial, que sabemos que, que es importante pues, para el funcionamiento de, de cualquier planta, para conocer al cliente etcétera, para multitud de decisiones que se pueden tomar en el día a día de, de este sector. Y para ello también tenemos en marcha, eh, que ahora mismo, como ha dicho Paco, está en, en plazo de posibilidad de solicitar participar en el programa, el programa que denominamos Data Factory, y que también a lo largo de la jornada de hoy os explicaremos, con, bueno, os explicarán con, con detalle. ¿De acuerdo? Quiero hacer mención también a varias actuaciones, y a varias jornadas, que creo que pueden ser interesantes para, para el sector industrial, ...como son unas jornadas que realizamos acerca de la especialización de, del sector TIC en materia de, de Big Data y de IOT. Hemos realizado uno, unos estudios acerca del estado del arte de ambas tecnologías, tanto del IOT como del Big Data. Y presentaremos en una jornada el día, el último jueves de mayo, el 27 de mayo. Y después realizaremos dos jornadas específicas. Esta jornada del 27 de mayo será semipresencial, como la que tenemos hoy aquí... Y las dos jornadas que celebraremos en junio, eh, los días 3 también jueves, 3 y 10 de junio, en los que eh, desarrollaremos una serie de modelos de negocio en ambos ámbitos. Por un lado, en el IoT y, por otro lado, en el BizData. Eh, modelos de negocio que sabemos que las empresas de Andalucía no los tienen… O sea, que no hay empresas que los, que los ofrezcan. Hemos hecho estudios acerca de capacidades en IoT y en BizData en, en Andalucía, y hemos buscado modelos de negocio que se puedan replicar aquí. Y eso es lo que vamos a mostrar en estas dos jornadas que digo del, de los dos primeros jueves de, del mes de junio. También tenemos una iniciativa que ponemos en marcha en el corto plazo que denominamos VES Digital, que, con, que consiste en el reconocimiento a las mejores eh, prácticas de transformación digital de las distintas empresas en, en Andalucía. Y uno de, la, de los sectores que se incluye como no puede ser de otra manera, es el sector industrial. Y, por último, tenemos también una iniciativa que denominamos Nuevos Profesionales para la, para la Economía Digital. Lo que hacemos es eh, me, fomentar, digamos, o crear empleo en determinados, en, para determinados perfiles profesionales, como, por ejemplo, en el, en el sector industrial, de manera que capacitamos, dando formación para que se puedan cubrir ...determinadas demandas de empleo que sabemos que, que es difícil encontrar profesionales en el mercado para poder cubrirlas. Bueno, yo no me, no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, para, la, para exponernos la, la importancia de, del dato en el sector industrial, contamos con Roberto Puente, creo que es, que seguro que lo explica muchísimo mejor que yo. Muy bien. Invitamos a, a, a Roberto Puente y a Álvaro Jiménez, efectivamente, que se sumen a la, a la mesa... Eh, vamos a entrar en una de las eh, de las partes de, del evento de hoy, pues, de la, de la bienvenida, de la contextualización, contextualización con esos importantes proyectos que ha comentado Rocío, eh, sobre eh, la importancia del dato en la, en la industria conectada y presentación del programa de Data Factory. Eh, comenzamos con una ponencia a cargo de Roberto Puente… Eh, que es socio presidente de Join and Win, es profesor de EOI en eh, ámbito de estrategia, competitividad y eh, fundamentalmente de industria 4.0. Ha sido profesor en esta en la iniciativa también de industria 4.0 a la que estamos haciendo eh, referencia. Académicamente eh, podríamos enumerar eh, numerosas titulaciones suyas, también eh, una amplia experiencia profesional, pero quería hacer hincapié en ello. En, una, en la escuela, en EOI, en la escuela de la experiencia, pues lo más relevante es la gran experiencia que tiene en procesos de eh, industria 4.0, en, en compañías, en empresas españolas, fundamentalmente, y nos viene a aportar su visión sobre uno de, de esas verticales, sobre la, la gestión del dato y la toma de decisiones vinculada a ello. Roberto, cuando quieras. Muy bien. Si me dejas. Pues nada, buenos días a todos. Gracias por asistir. Para mí es un verdadero placer el, el poder veros cara a cara a muchos de los que he estado compartiendo durante seis semanas en el programa que, que comentaban anteriormente. Agradecer también a la de hoy, por supuesto, y a la Consejería de la Junta la invitación realizada para poder desarrollar esta jornada durante el día de hoy. Eh, ya me conocéis, tanto los que estáis aquí como los que estáis online. Eh, bueno, soy eh, uno de los m, profesores de este programa de Industria 4.0 que hemos finalizado recientemente y la idea de la jornada de hoy es hacer una presentación sobre una de las tecnologías habilitadoras eh, que, hemos venido, que hemos venido explicando que se ha desarrollado en este programa y en concreto eh, hablar de la importancia del dato en esto que se ha venido a llamar la industria conectada, la industria 4.0. Eh, un segundo. A ver, eso es. Vale. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción a esto del Big Data. ¿no? Eh, durante todo el programa hemos visto qué es esto de la Industria 4.0. La Industria 4.0 es una suma de, de tecnologías. Ahí tenemos unas cuantas, ¿no? La nube, la ciberseguridad, el tema de la robótica, la integración de sistemas, la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual la simulación, los gemelos digitales, la fabricación aditiva, el IoT, el Big Data, el Big Data y la analítica de datos. Si os dais cuenta, si lo analizáis bien, eh, el dato, realmente el dato, es lo que está en el centro de todo esto. Es el elemento vertebrador de todas estas tecnologías. Eh, el Big Data, lo que te permite es... ...gestionar todo este volumen de información que, se, que estamos generando eh, eh, mediante la aplicación de las diversas tecnologías que componen la industria 4.0... ...y tratar de sacar conclusiones, tratar de aprovechar eh, la información que está implícita en esos datos... ...para poder realizar acciones basadas en el conocimiento que faciliten a nuestras empresas el logro de objetivos competitivos, el logro de objetivos empresariales. Eh, el uso del big data, tal y como se he puesto ahí, es una importante ventaja competitiva. ¿eh? Eh, nos permite mejorar los procesos productivos, nos permite reducir costes, nos permite tomar decisiones de una manera más rápida y con menos riesgos. ¿Qué es el big data? Porque ¿qué es el big data? ¿no? Esto es una, eh, en primer lugar, una pequeña perversión del lenguaje. En el castellano, yo creo que tenemos ...un idioma suficientemente bueno y suficientemente amplio para explicar este concepto... ...sin tener por qué recurrir al anglicismo, ¿no? Pero, fundamentalmente, Big Data es un análisis masivo de datos. ¿eh? Eh, una cantidad de datos que es tan grande, tan grande... ...que el software tradicional que hemos venido utilizando, que hemos venido desarrollando... ...durante los últimos años, pues se empieza a quedar escaso... ...se empieza a quedar escaso para poder trabajar con esta cantidad, con este volumen de datos... ...en un tiempo razonable, en una, con un funcionamiento mínimamente lógico. Con lo cual, necesitamos generar algún sistema que nos permita analizar la cantidad de datos... ...que se generan en nuestros procesos productivos, que se generan en nuestras empresas... ...que se generan en nuestras industrias, para tratar de aprovechar esos datos. Eh, fijaros, eh, estos sistemas de gestión de datos que hemos venido utilizando hasta ahora... ...los sistemas de, de bases de datos relacionales de toda la vida... Los paquetes de software eh, que nos permiten visualizar datos eh, tienen dificultad, tienen una dificultad importante para tratar de manejar este volumen de datos tan importante. Eh, hay una cosa que define muy claramente lo que es el Big Data, eh, lo de las famosas V del Big Data. ¿no? Eh, vol gran volumen de datos, gran variabilidad de datos y mucha velocidad en la generación de esos datos. Y eso ocurre cada vez más. ¿Por qué? Porque una de las tecnologías que, por ejemplo, eh, forman parte de la esencia también de lo que se viene a llamar la industria 4.0 es, por ejemplo, la sensorización. La sensorización de mil formas y de mil maneras. Pero lo que es claro es que a día de hoy nosotros tenemos capacidad para obtener datos mediante sensores de todo tipo en un montón de sitios, en un montón de partes, en un montón de zonas en nuestros negocios, en nuestras empresas, que hasta ahora no, no éramos capaces y resulta que esos datos, en algunos casos, son aprovechados, son utilizados y en otros casos, directamente, no. Eh, fijaros, cuando se habla de Big Data, eh, eso lo, lo, lo comentaba esta mañana con algunos de vosotros, eh, el concepto incluso de Big Data varía en función de de quién estamos hablando. Eh, hay gente que para la cual, cuando hablamos de teras de datos que se generan diariamente, digo, Ostras, pues eso ya sí que es Big Data. Eh, sin embargo, para otro tipo de negocios, para otro tipo de aplicaciones, eh, los teras de datos se pueden generar casi eh, en, en minutos, con lo cual, pues fijaros el volumen que se genera al cabo del día. Eh, y para esos otros, eso es Big Data. Lo, otro, lo anterior sería casi casi Small Data. Eh, eso Es una cuestión de, de, de percepción, de capacidades y de generación de datos. Pero creo que se entiende de una manera relativamente sencilla el concepto de Big Data. Es decir, generación de datos que tienen que ver con nuestro negocio, que datos que dan información sobre lo que está ocurriendo en nuestros procesos, en nuestras empresas, en nuestras industrias, y datos que, si somos capaces de explotar, vamos a ser capaces también de obtener resultados mucho mejores. ¿De dónde vienen los datos? Pues... Eh, Bien, esto es una pequeña clasificación relativamente sencilla. Los datos me los pueden generar las personas, me los pueden generar las máquinas, eh, los, da los datos pueden ser, por ejemplo, biométricos. Cuando hablamos de personas, fijaros, si yo tengo una empresa, un negocio, eh, en el cual mi relación con los clientes es eh, a través del contacto en la web, a través de, de mensajes, a través de WhatsApp, a través de mil alternativas de interacción con las personas, lo que es claro es que todas las personas que interactúan con mi negocio, que puede estar en la red, generan datos, se van generando datos. Y esos datos hacen referencia a los comportamientos de cada una de esas personas que pueden ser o no clientes míos. Tres cuartos de lo mismo eh, puede ocurrir entre las máquinas. Las máquinas ya se comunican entre ellas, hablan entre ellas. Eh, el, el concepto ese del machine to machine. Eh, ¿Quién hace esto? Digo, pues mira, cosas tan sencillas como la barrera de entrada que tenéis ahí, los parquímetros, eh, un montón de máquinas y aparatos eh, con las cuales tú interactúas o en, interactúan entre ellas y generan datos. Datos que si yo soy el gestor del negocio, debiera de ser capaz de aprovechar para obtener cualquier tipo de, de, de beneficio. Lo mismo ocurre con datos biométricos. Fijaros, cada vez está más de moda y de hecho desgraciadamente, ¿no? por este tema del coronavirus y demás, eh, la cantidad de datos biométricos que se están generando diariamente en un montón de aplicaciones, desde escáneres de retina, huellas dactilares, le le lectura de temperaturas eh, eh, de la cara, etcétera. etcétera. Todos esos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué podemos aprovechar de esos datos? Lo mismo ocurre con los datos que se generan a través del marketing web, o a través de la transacción incluso de datos. A modo de ejemplo, porque esto es simplemente a modo de ejemplo, ¿eh? en 2017, durante un solo minuto, durante un solo minuto a nivel mundial, se generaron 156 millones de correos electrónicos, 3 millones y medio de búsquedas en Google, 16 millones, ahí habla de SMS, entiendo que son Whatsapps, eh, sí, es un error, son Whatsapps, eh, 2017, ¿eh? Eh, 46.200 nuevos contenidos en Instagram, en un minuto, eh. 452.000 tweets en un minuto, 18 millones de snaps en Snapchat. Y así podríamos hablar de un montón de aplicaciones más. Eh, eso es un volumen de datos realmente enorme, ¿no? Pero realmente enorme. Y dices, bueno, ¿y esos datos de qué dicen? ¿De qué hablan? Pues lo que está claro es que hablan, por ejemplo, del comportamiento de las personas, de las personas... ...que los han generado, que los han, Eso es evidente. Si yo fuera capaz, si yo fuera capaz de gestionar esos datos... ...y de tratar de explotarlos para ofrecer, ofertar, eh, dar algún tipo de servicio mejor... ...a esos potenciales clientes, eso sería una ventaja competitiva realmente importante. Eh, bueno, pues, fijaros, en un minuto, ¿eh? todo esto en un minuto. Si multiplicamos eso por los 525.600 minutos que componen un año el volumen es ya estratosférico. Eh, esto parece inabarcable, porque parece inabarcable, pero resulta que, que las tecnologías asociadas al Big Data sí que nos están permitiendo, tal y como comentaba hace un momento, el estado del arte del Big Data cada vez permite más la gestión y el tratamiento de estos datos para tratar de aprovecharlos, para tratar de, de explotarlos. Eh, el Big Data, como concepto, es, en el fondo, una nueva manera de competir, ¿no? Basada en ese uso intensivo de datos, en esa analítica de los negocios y tomar decisiones basadas en datos. Yo creo que todos somos conscientes de que muchas veces en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, tomamos las decisiones no siempre basándonos en datos. Eh... Yo creo que esto de sacar el dedo y a ver por dónde pega el viento sigue siendo una manera todavía, desgraciadamente, de tomar decisiones. Pero las decisiones bien tomadas, las decisiones correctas, son aquellas que se basan en datos que me generan hechos reales, que tratan de acercarme a la certeza de lo que realmente puede llegar a ocurrir. Eh, este uso de Big Data para tomar, la toma de decisiones no es nuevo y este despliegue de estrategias basadas en el Business Intelligence es cada vez más común en las empresas y en las organizaciones. Eh, no solamente se busca entender mejor a los clientes o entender mejor eh, los procesos de negocio, sino incluso tratar de posicionarnos de una manera mejor y más eficiente en el mercado para evidentemente ser cada vez más competitivos. Eh, os he dicho hace un, hace un ratito, lo que realmente identifica identifica el, el concepto de Big Data son esas tres Vs, aunque luego hay gente que habla de las 5 Vs, incluso de las 7 Vs, pero vamos a centrarnos en lo que el análisis clásico del estado del arte viene a decir que es el Big Data y es gran volumen de datos, gran variedad de datos, y mucha, una gran velocidad en la generación de los datos. Eh, lo que es claro es que en este mundo digital eh, prácticamente todo es susceptible de ser transformado en un dato digital. Eh. Las empresas buscan no solamente eh, analizar eh, los datos que se generan durante su propia actividad, sino incluso generar nuevos datos que anteriormente ni siquiera se planteaban. Eh, las empresas, en concreto las empresas industriales, están generando ya cada vez más datos mediante la integración de sensores y aplicaciones móviles, por ejemplo, en sus productos y en sus procesos de negocio. Eh, es cierto de que cada vez se guarda más información o se amplía la cantidad de datos en proceso de análisis con el, objetivo, con el objetivo de tratar de conocer de manera más pormenorizada, de tratar de conocer más a fondo qué es lo que está ocurriendo en mi negocio ¿Cómo puedo ser yo más competitivo en mi negocio? Eh, los consumidores, es evidente que se han convertido en un, unos grandes generadores de datos. Eh, puede ser, pues, estos que os hablo ahí de textos, audios, fotos, geolocalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, las empresas, las organizaciones que tratan de aprovechar el, el, el Big Data, que tratan de aprovechar el conocimiento que está ahí metido, pretenden combinar estos datos internos, eh, con datos externos para realmente eh, realizar un análisis cada vez más profundo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que debería motivar a una empresa eh, para abordar un proyecto que tiene que ver con el Big Data? Pues mira, independientemente de eso que os aparece ahí, voy a empezar por lo más sencillo. Una empresa debería de plantearse el abordar un proyecto que tenga que ver con el Big Data cuando, en primer lugar... En su negocio, en su proceso productivo, en su relación con el mercado, en su relación con eh, sus proveedores o con sus clientes, se generan datos, se generan muchos datos. Cuando se generan datos, cuando hay posibilidad de generar esos datos, dices, bueno, estos datos, si hay generación de datos, si hay posibilidad de, de, de generar datos, de capturar datos, esos datos pueden llegar a darme una información realmente importante, realmente interesante… ...para entender las posibilidades que tendría aplicando un proyecto de Big Data. Eh, pero esto es un poco siempre de, de pensarlo desde un punto de vista global y verlo, verlo desde fuera. Si yo tengo un proceso productivo del tipo que sea, eh, que está limitado en cuanto a calidad, en cuanto a velocidad de producción, en cuanto a productividades, por mil problemas que puedes tener... Dices, oye, ¿de qué manera sería yo capaz de tratar de mejorar mis productividades, mis rendimientos, mis velocidades, eh, utilizando los datos que tengo ahí? Y yo digo, bueno, pues eh, eh, muchas veces eh, eh, optamos, y de hecho lo lógico es optar inicialmente por tener un conocimiento profundo de la realidad física, química, mecánica... Que acompaña a un proceso productivo, si no entiende profundamente cuáles son las variables que interactúan para obtener una cosa, pues está ahí estupendo. Lo que pasa es que la vida en realidad y los procesos en realidad no suelen ser eh, eh, procesos perfectos. Es decir... No todo funciona con fórmulas, sino que uno está sujeto a variabilidades que tienen que ver con las temperaturas, con las presiones, con el ambiente, con un, las calidades de los materiales que yo trabajo, que pueden no ser uniformes, en fin, pueden ser un montón de variables que afectan al resultado final. Yo digo, oye, ¿y cómo podría tocar yo esas variables? Tocar yo esas variables para mejorar mi resultado. Bueno, pues puedo hacer desde un proyecto de, de experimentación de todo tipo, o bien puedo plantearme un proyecto de tipo big data, porque con un proyecto de tipo big data, mediante la analítica de variables de todo tipo eh, que se generan de una manera enorme, puedo llegar a encontrar patrones de relación entre esas variables, patrones a través de esta metodología, de esta metodología big data que me permiten a mí optimizar lo que quiero realizar. Creo que se entiende sobre todo los que sois muy industriales creo que se entiende el concepto, porque hasta ahora sí he hablado siempre del concepto de Big Data tratando de relacionarlo siempre con lo que es el análisis por ejemplo, pues de esos datos que os he dicho antes de, de, de qué interacciones realiza la gente en la web, de, de datos que son como muy muy de marketing, muy de mercado, eh, datos que no siempre tienen que ver con no siempre han tenido que ver con el proceso productivo. Me gustaría luego hablaros de dos, tres, por lo menos, casos eh, de aplicación de metodologías Big Data para lograr resultados en empresas industriales puras y duras, en procesos industriales puros y duros, que además ya son perfectamente verificables, ¿de acuerdo? ¿Qué importancia tiene el Big Data para las pymes? Pues tal y como os he estado diciendo... Eh, eh, una pyme, o sea, una empresa, aunque sea una pyme, está claro que puede llegar a disponer, puede llegar a generar una gran cantidad de datos. Eh, y aunque uno pueda pensar que no, bueno, es que soy una pyme y para una pyme tratar de abordar un proyecto de este tipo, pues que esto es casi pues para Telefónica, para Iberdrola, para grandes empresas, no, no, no, no. Esto lo puede hacer realmente, lo puede hacer cualquiera que tenga una generación de datos importante y que esté dispuesto a apostar por tratar de abordar un problema de una manera diferente. El big data precisamente, para mí en el fondo, es sobre todo eso. Eh, y además de, y además de, el big data te puede llegar a permitir eh, o te puede llegar a dar una serie de ventajas, una serie de mejoras eh, importantes en otras áreas. La primera que os pongo ahí es evidente, ¿no? que es la de optimizar mis procesos productivos. Si estamos hablando de empresas industriales... Para mí la esencia de una empresa industrial es el proceso productivo, porque esa es la esencia. Las empresas industriales producen, producen, y si yo soy capaz de mejorar, de optimizar mi proceso productivo, yo soy más competitivo con respecto a la competencia, con lo cual yo soy mejor empresa industrial. Pero además, además el Big Data me puede ayudar a descubrir cuáles son mis clientes ideales, en qué zonas del planeta podrían encontrarse esos clientes potenciales, eh, con qué clientes puedo llegar a ganar yo más dinero. Ya sé que todos, sobre todo muchos de vosotros que sois directivos de empresas, esto ya lo tenéis más que estudiado, pero bueno, no todo el mundo, ¿de acuerdo? Eh, es evidente también que el Big Data me puede ayudar a lanzar eh, nuevos productos al mercado o a tratar de encontrar mejoras en la satisfacción de mis clientes y, ¿por qué no?, de mis empleados. Eh, estas son muchas de las cosas que te permite el Big Data. Casos de éxito, fijaros, me comentaban el otro día, Has puesto Roberto, casos de éxito que tienen que ver con empresas que no son muy industriales, no, bueno, no solo empresas, sino, sino eh, incluso otras aplicaciones que no tienen nada que ver con la empresa. ¿no? El caso de Amazon creo que es conocido por parte de todo el mundo, el de Netflix es evidentísimo, o sea, Netflix utiliza Big Data incluso para definir cómo tiene que ser el argumento de sus series. Esto es de verdad, ¿eh? es una cosa sorprendente, pero eso les permite... Tener series que son demandadas en todo el planeta y, y, y pinchadas y compradas y pagadas por parte de los clientes. Eh, Nike ha hecho cosas similares. Spotify, eh, no te quiero ni contar. El caso de Obama, creo que es un caso que es conocido por parte de todo el mundo, como es la segunda reelección eh, re -re de, de Obama. Eh, el uso del Big Data y el uso de la analítica de datos para analizar... Eh, Vamos a pensarlo así. ¿Qué este es lo que demandaba el, el potencial votante? Pues le permitió llegar a una segunda reelección de una manera fácil. Por cierto, esa misma metodología fue utilizada posteriormente por el señor Trump para, para lograr también su elección. Con lo cual el Big Data tiene, tiene sus aplicaciones. Pero esto, como os he dicho, son casos que tienen que ver más con empresas de servicios o con otros tipos de sectores. Me gustaría hablar de por lo menos un par de casos. ...que tienen que ver con empresas industriales... ...casos en los que he participado directamente... ...porque esto sí que lo puedo decir... ...y que creo que algunos ya os he comentado. Eh, primer caso interesante de aplicación del Big Data... ...es eh, un proyecto que desarrollamos en Viscofan... ...hace ya unos cuantos años... Eh, ...Viscofan es una empresa que cotiza en bolsa... ...es una empresa del IBEX y es una empresa española... ...es una, empresa, es una multinacional que tiene plantas en España... En Alemania, en Filipinas, en China, en Estados Unidos. Eh, me estoy olvidando alguna, pero bueno, ya veis que más o menos por todo el planeta repartido. Fabrica un producto eh, eh, que son celulosas, un tipo de celulosas. Eh, y es, por cierto, en su sector, es el fabricante número uno mundial. Número uno, ¿eh? mundial. Es de las pocas empresas españolas fabricantes de algo que es número uno mundial, con lo cual yo creo que hay que presumir también de lo que se debe de presumir. Pues Viscofan tenía un problema con su proceso productivo, precisamente con su proceso productivo, que estaba limitado en cuanto a productividades. Es eh, un proceso productivo en continuo, un proceso largo, un proceso que eh, mezcla temas químicos con, con temas físicos y mediante una sensorización extendida durante todo el proceso a lo largo, eran casi 300 metros de planta, eh, en las diversas zonas donde, donde se estaban produciendo problemas, se consiguió, mediante un proyecto analítico largo un proyecto analítico largo, eh, ir mejorando las productividades globales del proceso productivo. Y yo os puedo decir, creo que, que os lo he dicho, o sea, esto no tengo ningún problema en decirlo. Se consiguió multiplicar la productividad de la planta por tres y todo, todo a través de un proceso. Entonces, en su momento no le llamábamos Big Data, ¿eh? porque de hecho no le llamamos Big Data. Fue una analítica de datos muy potente, eh, con series temporales, que o sea, hablábamos de otros conceptos, yo creo que ni existía el concepto de Big Data, por lo menos yo no lo conocía, pero la base matemática asociada a todo ello sí que existía, porque la base matemática sigue siendo la misma. Y se consiguió un proyecto, hoy en día esto lo llamarían un proyecto de Small Data, pero a la empresa le supuso multiplicar su cotización en bolsa, en la bolsa española, pues creo que por cuatro o por cinco Con lo cual, eso sí que es un resultado de los de verdad buenos. Hay otro ejemplo de una empresa actual en la cual estamos trabajando, estamos desarrollando. Es un proceso, tiene que ver también con un proceso en continuo, en una empresa química, en este caso es una multinacional instalada en España, eh, es una planta en Asturias, es un proceso también muy similar. Eh. Eh, una fabricación de fibras, unas fibras eh, especiales, eh, y bueno, pues, un proceso exactamente igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos sensorizado un montón de partes del proceso, estamos generando un montón de datos, estamos ahora con ese, esa segunda parte del proceso analítico para tratar de mejorar los, los, las productividades. Sobre, sobre todo, en este caso, es más para tratar de mejorar las calidades del, del producto final. Y se está consiguiendo, y se está consiguiendo, de verdad. Eh, lo que quiero trasladaros es que, uno cuando habla de Big Data parece que está hablando de cosas que tienen que ver pues, casi casi más con las empresas de servicios. ¿no? Y siempre se asocia más al concepto de casi casi de servicio que otra, que otra, que otra cosa. Eh, pero no, no tiene por qué ser así. Y de hecho, yo tengo ejemplos reales y buenos de aplicaciones en empresas industriales. Con lo cual os animo a que, a que si consideráis que en vuestra empresa, que en vuestro negocio, que en vuestra organización hay posibilidades de lanzar un proyecto de este tipo, pues que os lo planteéis. Y, por cierto, la convocatoria que os, nos están presentando hoy creo que es una oportunidad inmejorable para hacerlo. Por mi parte, poco más y nos vemos luego. ¿De acuerdo? Muchas gracias, eh, Roberto, por tu aportación. Eh, en efecto, has puesto… Eh, el toro en suerte, para abordar proyectos de Big Data en el, en el sector industrial y que, y que a las empresas industriales que están convocadas pues, eh, tengan interés por plantearse este tipo de, de proyectos y cómo pueden mejorar eh, su competitividad, su productividad, su aproximación al cliente y, por supuesto, los procesos productivos, como estabas eh, comentando. Por eso, ese, ese toro... Eh, le queda a Álvaro Jiménez, eh, que es el coordinador técnico del programa de Data Factory, eh, promovido, como decía, por la Consejería de Transformación Económica e Industria, eh, Conocimiento y Universidades, y que, y que desde, he oído, de la Escuela de la Organización Industrial vamos a tener eh, la oportunidad eh, de desarrollar, decía, promovido, y que no se me olvide, también un, un actor fundamental que es Sandetel, a través de, de Sandetel de la, de la eh, empresa pública, eh, y decía, eh, desde hoy vamos a tener la oportunidad de desarrollar ese proyecto y Álvaro va ahora a, a exponer en qué consiste y, y cuáles son las bondades del mismo y desde luego, por, por nuestra parte, animar a las empresas, tanto industriales como TIC, porque veréis que tiene una doble vertiente, a que participen en el mismo. Álvaro, eh, cuando quieras. Okay. Ahora, gracias. Eh, bueno, como ya se ha dicho, como ha dicho Rocío, el, la Junta está haciendo un esfuerzo grandísimo en, en, en averiguar las necesidades del tejido industrial de nuestra comunidad y proporcionar herramientas eh, que ayuden a, al desarrollo y a la evolución de nuestra, de nuestra industria hacia lo que se ha dado en llamar la industria, la, la industria 4.0, industria conectada. Entonces, dentro de este ámbito… Se marca el programa, que ya veremos más ahora a final de la jornada, del desarrollo directivo industria 4.0 y eh, sobre el que vamos a hablar ahora, que es el Data Factory. ¿En qué consiste? Que además está en fase de captación ahora, como ya se ha dicho también, hasta el 3 de mayo. ¿En qué consiste el programa Data Factory? El programa Data Factory pretende un objetivo doble. Por un lado, seleccionar un conjunto de empresas industriales a las que se, ...en las que se pueda desarrollar un proyecto de Big Data... ...y por otro lado seleccionar un, pro, un conjunto de empresas tecnológicas... ...a las que se les ayude a implementar un proyecto de Big Data... ...de forma que se definirán binomios empresa industrial... ...y empresa tecnológica eh, que trabajarán juntos... ...recibirán un primer proceso de formación... ...y después trabajarán conjuntamente... ...tutorizados por un equipo de mentores de la de la Organización industrial... En, de, ...en implementar un piloto de Big Data. Eh, esto es una iniciativa que mm, es totalmente disruptiva... ...totalmente novedosa, de hecho hay una, hay, se ha hecho antes en, en Navarra... ...pero somos, creo, Rocío, el conejillo de Indias aquí. ¿no? Entonces, eh, hay mucha expectativa sobre este proyecto... ...y, y de hecho las bueno, estamos recibiendo bastantes solicitudes. Eh, ¿Cómo es la estructura del programa? El programa empieza el 10 de mayo y acaba el 21 de junio en su fase formativa. En esa fase, además, hay como dos, dos ramas paralelas, en las cuales se formará, por un lado, a las empresas tecnológicas, en cuál es un proyecto de Big Data, cómo se implementa, qué, qué, desarrollar tecnología y enseñarles a... Queremos desarrollar el, el, que nuestras tecnológicas sean potentes en, el, en la implementación de proyectos de Big Data. Y, por otro lado, en paralelo, queremos también formar a las empresas industriales que se ofrecen voluntarias y bueno, y que tienen in, in, interés en en, que se, en realizar el proyecto piloto eh, bueno en, en el que requiere un cliente una empresa cliente de preparación y de preparación de datos y de asistencia de datos y de incluso de estructura interna corporativa para poder para que un proyecto de vida se pueda se pueda implementar en ellos eh, hay una parte formativa de sesiones webinar online en directo y otra parte formativa de trabajo y de sesiones asíncronas que podrán seguir las empresas, tanto tecnológicas como industriales, eh, a lo largo del, de este periodo del 10 de mayo, al 21 de junio. Se estiman unas 26 horas de formación para las empresas industriales y unas 46 horas de formación para las empresas tecnológicas. Y a partir del 21 de junio... Se abrirá un periodo hasta el 25 de septiembre en el cual los binomios empresa TIC, empresa industrial, trabajarán conjuntamente en el desarrollo e implementación de un piloto de, de, bueno, de tecnologías de Big Data. Eh, este es el esfuerzo que se estima que deben dedicar a esta segunda parte, está en torno a 50 horas. Se asignará un conjunto de mentores que cuyos criterios de asignación será pues en, en función de, del sector industrial que empresa, al que pertenezca la empresa, del sector industrial en el que la empresa tecnológica tenga más experiencia y de, también de, se buscarán eh, mentores que ya aporten espe especialización anterior en estos en estos sectores. Eh, todo será online y el periodo está abierto, pues ya os digo, desde hace una semana hasta el día 3 de mayo. Aquí atrás, no sé si Paco puedes pasar, por favor, esta es el, la landing page que se ha creado para la solicitud de las empresas industriales y aquí abajo aparece el registro, el enlace directo al registro de, de, de solicitud de las empresas industriales. Los criterios para ellas son complejos, es decir, eh, no cualquier empresa industrial puede acceder al programa. Necesita, como decía, primero ser industrial y andaluza, Tener un buen banco de datos, no se puede hacer un proyecto de, data de, de factoría de datos si no hay un buen banco de datos, con lo cual eh, esto nos lleva a que como mínimo pues hayan tenido alguna implantación medianamente compleja, alguna experiencia medianamente compleja en implantación pues, de RP, de SRM, de implantación de sistemas de gestión de la producción o de gestión de logística, de almacén. Y tiene que haber un conjunto de datos y un histórico mínimo que permita eh, jugar obviamente con disponer de un banco de datos amplio para poder definir un piloto. La empresa, y esto se está evaluando en entrevistas directas, tiene que tener objetivos claros de lo que pretende hacer con, con la implantación del proyecto piloto y tiene que tener también un afán de continuidad, de continuar después con el mismo. No sirve tampoco empresa en las que eh, esto no va dirigido solo a un participante de la empresa, sino que se pretende que haya al menos dos o tres personas del equipo directivo de la empresa eh, implicadas. La dirección, la, la persona que dirija la parte tecnológica, la persona que dirija el proceso productivo. Es decir, se pretende que haya una estrategia implicar todo el comité de dirección para que haya una estrategia clara de aprovechamiento y de continuidad del proyecto. Eh, tiene que haber sistemas de procesos bien definidos internamente, ya sean si normas de calidad o ya sean sistemas de eh, certificaciones de calidad o sistemas de gestión de procesos más o menos desarrollados, pero que como mínimo estén bien definidos los procesos, porque sin eso no se va a poder tampoco definir muy bien el conjunto de el, la implantación del proyecto piloto. Y además debería de tener… Eh, pues algún tipo de habilitadores tecnológicos, ya sea sensorización, como comenta Roberto, eh, ya sea, pues algún tipo de, como mínimo, herramienta de visualización de datos, BI, alguna solución, algo de robótica, es algo, como decíamos, que, que permita obtener datos no solo de gestión, sino también de automatización y del proceso productivo. Por otro lado hay otra landing, que es esta que muestro aquí, que es la, la dirigida a las empresas tecnológicas. Abajo aparece el acceso directo al registro. Y para las empresas tecnológicas tampoco puede hacer cualquiera. Es decir, sí pretendemos que, aunque no se requiere un conocimiento y una experiencia amplia en proyectos de Big Data, lo que sí pretendemos es que, con como mínimo, tenga un equipo de técnicos, ...que hayan recibido algo de formación, porque aquí no se va a partir de cero, aquí se va a tratar de desarrollar un piloto... ...pero no se va a dar un curso de formación intensiva de lo que es eh, Big Data, cualquiera que, que no conozca nada no va a poder eh, recibir esta formación. Tiene que tener un equipo de técnicos, un equipo de acreditación, o sea, algún mínimo acreditación o conocimiento interno en la empresa... ...y además experiencia sectorial en alguno de los sectores industriales. El plazo, como decíamos, está abierto hasta el 3 de mayo... Y, bueno, animamos a, a todos los que nos estén viendo a, a inscribirse, a solicitarnos información. En la landing están también los, los accesos para la, el teléfono y el mail de contacto para proporcionar cualquier aclaración, cualquier duda, resolver cualquier duda que sea que surja o que sea de interés. Por aquí ya está. Muchas gracias. Gracias. Álvaro, eh, no sé si tienes eh, ahí en mente el... el proyectos y los procesos, por lo tanto, van a estar muy tutorizados por, por expertos en, en implantaciones de Big Data y en el ámbito industrial. que Esos binomios eh, a los que hacía referencia el Álvaro de industria con empresa TIC van a tener un tutor y luego hay una, también una, una dirección técnica que supervisa también todos esos trabajos para, para la implementación o para la definición del proyecto. El proyecto lo que pretende es definir ese valga la redundancia ese proyecto de big data en cada una de esas de esas empresas industriales eh, para tener ya eh, dar el siguiente paso que sería la implementación del mismo ¿no? entonces eh, por así decirlo los no voy, a, no voy a hablar de control de calidad pero pero la excelencia que van a tener esos proyectos está eh, fuera de toda duda Avalada por, por esos tutores. Decía, no sé si tiene la relación de tutores que van a participar eh, eh, en, el, en el programa de Big Data Industrial. Bueno, lo que, los tutores se han seleccionado a todos dentro del, del ámbito de colaboradores que habitualmente trabajan con nosotros en, en los distintos programas de, de Big Data que tenemos y también son gente que además, no solo, esto es un poco extensivo a todo el personal que trabaja en la Escuela de Educación Industrial, no son gente que se dedica solo a docencia, sino son gente que ya está desempeñando estas, estas funciones vale. en sus propias empresas y en propios clientes industriales, bueno pues como ha sido el caso de, del compañero Roberto. Entonces, ¿qué significa esto? Que esos binomios, como he dicho antes, se van el tutor se va a asignar en función de la capacidad, del conocimiento que tenga, tanto del proceso productivo al que se quiera aplicar el piloto de Big Data, como también del sector, de que haya trabajado ya en el sector de cada una de las empresas. Los seleccionados van a ser ocho, ocho empresas industriales y ocho empresas tecnológicas, con lo cual, pues, vuelvo a insistir en la oportunidad que es esto y en la limitación de las plazas. Así que animamos a que a que lo solicitéis, porque la verdad es que va a ser, un, un tanto calidad como a nivel de, de poder conseguir un resultado tangible, va a ser una oportunidad única. Sí, hago hincapié en esa, en esa palabra, que la iba, la tenía aquí apuntada para… Para, para citarla, que es la de oportunidad. Es un proyecto que es una auténtica oportunidad para las empresas industriales y también para las empresas TIC. Es gratuito para los participantes. Están siguiéndonos a través de la, de la, de la emisión en, en online, a través de la plataforma eh, Juan Ignacio de Arcos, eh, que es el director académico y el responsable de toda eh, la, la parte de formación eh, tanto para empresas industriales como para empresas TIC, que es el director de los programas de Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial en, en EO y Andalucía. Y, y decíamos, un profesional con muchísima experiencia en la implementación de este tipo de proyectos y en el desarrollo de este tipo de acciones. Y también está presente, aunque he visto que, que ha salido y ha entrado hoy, pero está presente Wolfram Rozas, que es un profesional también eh, con muchísima experiencia eh, eh, ...en implementación de, de proyectos de ese tipo, con una larga carrera sí. profesional en, en IBM... ...y que va a ser el director de esa parte de tutorización. Como decía, todos los avales y todas las garantías para, para llevar este proyecto a, a puerto. Así que animamos a todas las empresas a, a, a participar. Si no hay eh, eh, cuestiones, tanto que se pueden formular a través del chat o aquí... Eh, eh, presencialmente eh, sobre el mismo y, si no, al final dejaremos también eh, un pequeño turno por si alguien quiere preguntar algo o aclarar algún aspecto o hacer alguna observación. Pasamos eh, a otra eh, parte angular fundamental en este eh, evento eh, que tiene que ver con el, el cierre del programa de desarrollo directivo en Lucha 4.0. Eh, también dejamos que Álvaro Jiménez, que ha sido el, el, el coordinador de, del mismo, coordinador técnico del mismo, pues que, que proceda a, a dicho cierre. Gracias, Paco. El, el programa de desarrollo directivo Industria 4.0, que ha acabado recientemente, eh, ha consistido en trabajar con 30 empresas industriales, todas andaluzas, en, en, en elaborar principalmente dos, dos, dos hitos conseguir dos hitos fundamentales. Por un lado, ayudarles a desarrollar el, o a evaluar su situación en cuanto a la transformación digital a través del modelo de… desarrollando el diagnóstico a través del modelo de madurez digital de la Junta de Andalucía. Eh, y con este punto lo que hemos conseguido es hacerles ver que… ¿Cuál es su situación real? Y esto ha sido, después Roberto quería comentar algunas palabras al final, pero ha sido, y los mismos participantes ahora, ahora hablarán, ha sido un hito importantísimo para muchos de ellos, porque realmente ha sido como un baño de realidad de darse cuenta de cuán lejos estaban de donde ellos creían estar. Y por otro lado, como segundo hito importante ha sido la elaboración, de, del plan de transformación digital, un plan de acción específico con acciones, presupuesto y plazos concretos de cómo evolucionar hacia el modelo objetivo que cada una de ellas eh, podría llegar. Eh, a nivel de datos, es importante decir que, para, que para, y para participar en este proyecto, en el cual el máximo eran 30 empresas, se recibieron casi 350 solicitudes, y ha, habido, ha sido un proceso de selección y de criba durísimo. Eh, han participado 30 empresas, como digo, con una, os hagáis una idea, con una facturación conjunta de casi 600 millones de euros entre todos los participantes, con más de 2.000, todas las empresas participantes sumaban más de 2.000 empleados y estaban representados más de 20 sectores. Hemos tenido empresas agrícolas, empresas. ...pura de transformación química, de transformación de... ...fabricación de maquinaria, de todo tipo... ...ahora vamos a enseñar los logos de todas ellas... ...y el proceso ha sido muy intensivo... ...han sido seis semanas de formación intensiva todos los días... Eh, ...de dos horitas... ...aunque en principio se pensaba que iba a ser algo menos... ...pero al final todo ha sido... ...queremos más, queremos más, queremos más... ...no había forma de que, de que los alumnos se desconectaran del curso... ...y ahora Roberto dará después fe de ello... Ha sido muy intenso, pero ha sido también, yo creo que muy gratificante. Y ahora os digo, tenemos aquí tres, tres ejemplos que hablarán. También es cierto que lo que se ha conseguido hasta ahora es un inicio, es decir, ha sido la constatación de lo que se, de que de cuán necesario es esto en el tejido industrial y también de la gran oportunidad que, que, que, que se ofrece y se abre como un camino que se inicia hacia... Bueno, hacia el proceso de transformación, ¿qué puede ofrecer la transformación digital como, como un gran salto evolutivo en la industria andaluza? Además, se habla también mucho, y todos lo vemos en la tele todos los días, de los fondos europeos, de los fondos Next Generation. Bueno, ya se está diciendo claramente que, que las empresas que tengan planes de transformación digital van a estar mejor posicionadas a la hora de recibir y de solicitar y de recibir buenas evaluaciones. Eh, los fondos que que, salgan, que vayan saliendo, en teoría, en breve. Eh, aquí os dejamos algunos de los, de los, bueno, los logos de todos los participantes, como decía, bio empresas agroalimentarias, empresas aeronáuticas, empresas puras eh, de transformación, como digo, transformación de, pues de maquinaria, envases, cajas, hasta una empresa muy curiosa de, de productos eróticos que no tenemos la... la la casualidad de tenerla hoy aquí con nosotros, y bueno, digo, ha sido una, una, más de 20 sectores productivos diferentes reflejados en el programa. Ha sido realmente algo muy intenso. Y ahora vamos, tenemos aquí a tres voluntarios que, hemos, que, que querrían, que, bueno, que han solicitado presentar el resultado de sus proyectos, que, bueno, pues como digo, de su participación en el programa en estas seis semanas de programa. Eh, en primer lugar, de ahí paso a Alonso Araujo Ferreira, de Cuadros Eléctricos Araujo. Ahora. Bueno, buenos días. Eh, me gustaría empezar dando las gracias a la Junta Andalucía y a la de hoy por darnos esta posibilidad de estar en este programa, de haberlo hecho y a ver, suscribo todo lo que ha dicho Álvaro en cuanto al. Bueno, el, el, el abrirnos los ojos, ¿no? el darnos esta, este baño de realidad, o por lo menos a mí me lo, me lo han dado, y decir dónde estás y dónde tienes que ir. Lo, tengo, lo tenemos muy claro. Entonces, muchas gracias también a los participantes, porque, bueno, a los que están… Bueno, antes de, de… A Roberto, muchas gracias, y a Javier, que están en, en streaming, porque la entrega ha sido brutal con todos nosotros tantos días. Y a los participantes, porque yo, por lo menos, eh, la calidad de vuestras intervenciones ha sido realmente provechosa para, para mí. Bueno, quiero advertiros, es un, va a ser una presentación eh, muy, muy modesta, muy modesta, eh, acorde a la, a, la, a la empresa familiar, ¿vale?, que es eh, lo importante de todas maneras, y ya se lo hemos hablado hasta aquí, Alberto, que es el mío, eh, no, no es lo, lo, lo modesto que es, sino lo claro que tenemos dentro eh, del Consejo de Administración, que es la familia, donde queremos llegar. Es, es, para mí es lo, lo importante. Bueno, esta empresa eh, familiar eh, echó a andar en este formato actual en 2009. Eh, se dedica a la fabricación de cuadros eléctricos y emplazó su, su, al principio eh, empezó su, su fábrica en una nave de 500 metros y éramos quine, eh, cinco, cinco empleados. El primer año completo de, de, de trayectoria, pues, se, se facturó, pues, lo que, solo lo que se indica, unos 263.000 euros. Ese es el primer hito que quiero traer aquí hoy. Segundo hito es, nos vamos a 2017, en el que la empresa, eh, bueno, registra el nombre comercial de Ceara, que será acrónimo de cuadros eléctricos Araujo, y trasladamos la fábrica a una, a una zona operativa un poquito mayor, de mil metros, con más, más eh, oficinas, y... Centramos el, el, el abrimos el abanico de la línea de negocio, no solamente fabricamos subestaciones eléctricas, sino que nos metemos en el sector industrial, en el del agua, eh, infraestructura, petroquímico startups, también apoyamos algunas, y el fotovoltaico. La facturación en 2018 eh, pasó a 1.800.000 euros. Y el último hito que quiero traer hoy aquí es este año, 2021. Estamos, vamos a… ya en junio… Dentro de, de un mes y, y poco más vamos a trasladar de nuevo a la fábrica a una zona operativa, ya no en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, muy cerca, con una zona operativa de 6.000 metros cuadrados. Los empleados ya aumentan a 30 y ya pues, tenemos una estructura con varios departamentos, con nuestra oferta, producción, ingeniería, y más de venta y bueno y luego los profesionales eléctricos y mecánicos. La facturación el año pasado, año de COVID, año complicado, pues batimos récords, millones, casi dos millones y medio de facturación hay dos cosas que quiero apuntar, que también eh, ese baño de realidad, eh, al final pues, algo no es est estamos haciendo bien, que en 2018 se implementó un RP y empezamos a alimentarlo con todo con toda la información que se generaba en la, en la empresa y en 2019 al año siguiente se implementó otra herramienta también que es el Analytics, para eh, analizar esa información y poder tener eh, mejor a o sea, acceso a esa información para tener mejor criterio a la hora de decidir eh, ...sobre todo en fase de oferta. Eh, Productos, que hacemos? Pues ahí pongo unos ejemplos. Hay eh, cuadros para subestaciones eh, de electricidad, eh, pues, eh, para el sector minero también, cuadros de potencia y distribución, cuadro de control o el sector fotovoltaico. Y luego eh, también tenemos varios proyectos, hemos colaborado en, en varios proyectos internacionales, como es una eh, hemos hecho varias plantas de para Emiratos Árabes Unidos cabina de refrigeración de transformadores para Estados Unidos y Francia, o el, la última que salió, que es la planta de reciclaje de polvo de acero para, para China. Diagnósticos realizados. Eh, hemos hecho en, esta, en este programa dos herramientas. Hemos utilizado una de la Junta de Andalucía, en el informe de resultado de madurez digital, en la que arroja un coeficiente del 39%, eh, con bastante recorrido todavía por darte, evidentemente. Y ese, esa herramienta de la Junta casa muy bien con la de Ada, que es el, a nivel nacional, en la que eh, pues, nos muestra la empresa en, en, una, eh, en, en un nivel competente, también con un enorme recorrido por delante. El momento que clave ha llegado. Ya he, he puesto una, una reseña de varios medios de comunicación eh, en cuanto a la necesidad de transformación digital, en cuanto a los fondos, ¿no? A las ayudas que van a, que se van, que se van, que se van a hacer realidad en breve. Y que es una transformación eh, empresarial, cultural y tecnológica en el que se va a haber una, pues mejores eh, se va a tomar mejor la, las decisiones, va a haber una mayor colabora colaboración, más visibilidad, satisfacción, una generación de datos también que gestionar, como ha estado hablando eh, Álvaro antes y Roberto en cuanto al programa de este nuevo que, es que, que, se, va, que se va a abrir ahora. Y bueno, yo, nosotros estamos aquí. El, el pasado es, no se puede cambiar, el, el futuro todo por delante. Hay que hay que, hay que trabajarlo y en y en esas de este modo, eh, pues presentamos nuestra, nuestra línea estratégica y objetivos. En primer lugar, es eh, invertir en un software de ingeniería mecánica y eléctrica. ¿Por qué? Porque con ese software va a simplificar los procesos de ingeniería, va a tener, vamos a tener un acceso a los datos de toda la cadena de creación de valor, aumento significativo de la eficiencia, integración y automatización de la ingeniería, diseño y construcción de armarios en 3D. Conexión a procesos mecánicos y asistente virtual en el cableado manual del Mario, proporcionando información en formato digital y en 3D, que es la realidad aumentada que hemos también analizado durante la trayectoria del programa. En segundo lugar, un centro mecanizado en el que se, bueno, se van a ir recibiendo órdenes de fabricación directamente del software que acabo acabado de, de, de citar. Se va a lograr la customización individual para adaptarnos a las necesidades del cliente en cada momento. Y luego también, uno muy importante, la fabricación en serie bajo los principios de la industria 4.0, que permitan alcanzar la personalización en masa. En tercer lugar, un CRM en el que nos permita la gestión del portal del empleado, con todo lo que conlleva eso, la gestión y atención también del cliente y la automatización, muy importante, de tareas, conectando eh, toda la información está del CRM con el resto de procesos claves que tenemos en la empresa, entre ellos en particular el ERP. Y, por último, la creación de una plataforma colaborativa, colaborativa no solamente con clientes y proveedores, como, como, como os indicáis, sino también, muy, import muy importante, que colabore, por ejemplo, con la universidad. Nosotros tenemos suscritos varios convenios con la Universidad de La Prado de sevilla de eh, Sevilla, o también con centros tecnológicos de investigación, en el que podamos tener un feedback de, eh, de cosas que se vayan haciendo en la empresa y de, o que ellos vayan también gestionando o, o investigando. Y luego también, por supuesto, la generación de nuevos canales, de contacto y contratación de clientes. Estos son nuestros cuatro puntos de inicio eh, y, y, y, y, no, y no parar, sino <ríe> para a seguir adelante. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por, por el proyecto empresarial y por el proyecto de transformación que has presentado. Enhorabuena. Buenas, buenas tardes, buenos días. Supongo que nos conocemos algunos ya por la voz y porque hemos participado en el curso, y la verdad que fui uno quizás de los provocadores de este acto, ¿no? Porque creo que, aunque la pandemia está, también tenemos que vivir, es decir, y no solamente hacer todo ya online, tener todo videoconferencia, eso está bien. No ha permitido y creo que ha venido para quedarse. Yo creo que en el futuro muchas, uh, mucho uso del Zoom, mucho uso de Teams, Slack y compañía se va a dar. Y, y nos permite primero llegar a puntos que no tienes que coger un avión y hacer 3.000 kilómetros para ver un cliente. Yo creo que hoy en día sí que es cierto que hemos cambiado cosas. Vamos a seguir cambiando cosas. Pero cuando estamos estaba escuchando yo a Roberto, eh, estaba viendo el dato, el dato... Uf, y digo, bueno, el dato, pero ¿para qué queremos el dato? Es decir, creo que lo importante hoy en día no solamente es el dato y la gestión del dato, sino qué es lo que nos motiva a ver en el dato una fuente de inspiración, una fuente de creatividad, una fuente de nuevos negocios y de gestionar mejor los propios negocios. ¿no? Es importante que la gente tengamos claro, cuando iniciamos un proceso, por lo menos me pasa a mí, un proceso de transformación digital, tengamos claro cuáles son nuestros objetivos. Y creo que, aunque ahora recordando todo el curso que hemos tenido, la primera parte fue, para muchos fue tediosa, porque eran conceptos muy, que ya lo hemos visto, muchos cuadros, muchas matrices de análisis de mercado, etc. Pero muchas veces cuando nos enfrascamos en proyectos digitales perdemos esa noción. ¿eh? Entonces yo creo que, que es muy importante que tengamos claro para qué queremos el dato, para qué queremos la transformación digital. Y eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones. Lógicamente, en mi área, que es la dirección financiera, estamos más acostumbrados a evaluar los proyectos. Es decir, no cualquier proyecto sirve para la empresa. Decir, si tenemos claros los criterios, somos capaces de evaluarlo, tanto económicamente como, a lo mejor, por oportunidades de negocio, etcétera. etcétera. Bueno, no voy a enrollar más porque me gusta hablar mucho. <ríe> mi mujer me lo, me lo dice, dice, cállate y pon el lavavajilla. Venga, empezamos con… Bueno, está basado un poco en algunos que estuvisteis, ese viernes famoso, visteis mi, mi presentación, más o menos lo mismo, hemos añadido un poquito de cosas. Yo no sé si podrá ver vídeo. ¿Alguien puede darle? Porque no veo yo el pulso, si puede. te PDF, ¿no? Es no? que veis Cuéntanoslo. A ver, es lo bonito del vídeo, verlo. <risa> Esto ya es que no sé si tenemos oportunidad de verlo. Álvaro, yo te lo pasé. El... A ver, aquí está, aquí está. ¿Está aquí? Sí, eh? sí ejecuta ¿No está. ejecuta creo que se lo coge. Lo intentamos y... No eh, Esta es solo la imagen, parece. No, no, pero. Vale. No, no son. Bueno, no os preocupéis. Era un vídeo sobre la empresa, sobre cómo es la empresa. Y la verdad que está, está muy bien. Entonces, incluso para mí, eh, podía dar también una, una serie de de TIC, de por dónde va a ir nuestra transformación digital, ¿no? Pero bueno, eh, el timeline de nuestra empresa es, es... Llevamos 50 años en el mercado, somos una empresa granadina, fundadores granadinos, y aunque yo no soy granadino, pero sí que es cierto que estamos con... Bueno, trabajando eh, no solamente en Granada, tenemos dos empresas, es un grupo, pequeño grupo industrial... Y lo importante es que bueno, trabajamos un sector muy complicado, no es chic, o sea, nuestro producto no es un producto bueno, para enamorarse, la verdad que nadie compraría una máquina nuestra para ponerla en su casa, ¿no? Pero sí es cierto que interviene en muchos procesos y es una máquina muy de nicho, es decir, somos una, una empresa que trabaja en un nicho muy importante de la construcción. ¿De acuerdo? Eh, nosotros tenemos una, una nave, bueno, son dos naves fundamentalmente, y que, que componen 20.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Nosotros, en lo que es la parte de I más D, que es la que ha ido la I chiquitita, se ha ido abajo, a la punta de la estrella, es que la estrella para nosotros importante, nuestro logo, si veis, la I tiene una estrella, ¿vale? Y el logo nuestro, mmm, no sé si algunos por... Por similitud, podéis averiguar cuál es el símbolo que representa. El símbolo es una granada. Nosotros, como empresa granadina, es una granada que ha cogido ya y ha evolucionado hacia un carácter más andrógino e incluso parece ya una persona, ¿no? Como, como una persona con los pelillos casi tiesos y tal. Bueno, eso fue un proyecto que también la Junta de Andalucía apoyó en el cambio del logotipo de la marca y fue bastante importante para nosotros. Bueno, tenemos lo que es la sección de I más D, que en el vídeo se veía muy, muy bien, eh, mecanizado, la sección de mecanizado con centros mecanizados automáticos, tornos, etcétera. Eh, el montaje, que es la pieza fundamental de la empresa, es decir, ahí es donde se produce, digamos, toda la, toda la copia de material y se produce el montaje de muchas máquinas muy diferentes. La subcontratación, que nació como, vuelvo a decir, como una necesidad, pero que a la vez evoluciona hacia un negocio. Es decir, nosotros... En Granada no es un sector industrial importante, no hay apoyo, como pasa, se lo comentaba Roberto, como el País Vasco, donde hay mucha sinergia entre grupos empresariales, entre polígonos, etcétera. En Granada, la verdad, es que hay poquito en ese aspecto. Hay mucho rama comercial, turístico, pero industrial muy poca. Entonces, nació la necesidad de, mantener, de crear una empresa de subcontratación que tuviera la posibilidad pues, de realizar pintura, pintura mmm, para máquinas que están... Eh, digamos, sufren un desgaste muy importante porque están en condiciones muy penosas, de que no vale solamente pintarlo sino un tratamiento especial de la pintura. Se creó Pilting, que empezó pintando, y también con punzonadoras que eran las que cortaban las chapas. Ya con el tiempo, esas punzonadoras, tecnológicamente, es, estamos hablando de menos de 10 años, han pasado una punzonadora que es simplemente golpear el metal hasta, hasta romperlo y hacer y cortarlo, al corte por láser. Y en propio láser, ya ahora ya ha evolucionado hasta un láser de fibra, que es capaz de cortar un montón de milímetros de chapa, etcétera y a una velocidad que os podéis quedar pasmados. O sea, yo no he visto una máquina que corra más que un que un láser cortando una chapa. ¿eh? Entonces, la verdad es que se ha evolucionado tecnológicamente y ahora nos toca a nosotros pues empezar con el servicio al cliente también, que es el Servicigma, que es un negocio industrial Parece poco lógico, pero sí es un negocio que a lo mejor la gente no se va a quejar mucho de devuelve la máquina, el importe, tal, pero sí, la máquina la tengo parada. ¿Qué tengo que hacer para que la máquina funcione? O sea, tú no puedes parar a un albañil o un constructor, entonces lo que tenemos que dar es soluciones rápidas y además con un problema, con la problemática que trabajamos en el mundo, no solamente en Granada, en Málaga o en Sevilla. Tenemos máquinas instaladas... Hacía, me hacía gracia, pero hasta en tierra de fuego nos llamaron porque se le había congelado el aceite de una máquina. ¿Cómo puede ser que, que se pueda montar? Pero es que en Dubái y en Qatar muchos de los estadios han usado nuestras máquinas para construirlo y las temperaturas eran superiores, muy superiores. Trabajaban en torno a 50 grados de temperatura y una densidad de polvo impresionante, es decir y aguantaban, porque sabéis que el polvo se incrusta en las piezas pequeñas, en los orificios, y va desgastando, actuando como una lima, que al final lo que hace es desgastar el metal, provocar holgura, holgura, vibración, vibración, rotura, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos unas condiciones de todo el mundo y lo que nos implicaba era ver qué, qué soporte podemos tener para, para el tema de la máquina, ¿no? el, del servicio de la máquina. Bueno, las líneas de productos... Pues ya tenemos pues, la cortadora famosa HandSafe, la que no corta dedos. Eh, tenemos ya una segunda versión, que, que con una nueva tecnología, que ya no hace falta tocar el disco, o sea que ya hemos avanzado más. Una máquina que extrae el polvo a la hora del corte. Es una máquina ligera, sirve para el tema de las eh, reformas en casa. En la parte de superficie, la tritón, la tritón ya lo comenté en mi anterior presentación, es una máquina que lo que hace... es. Reciclar el escombro dentro de la propia vivienda. Imaginar una reforma de un piso, eh, un séptimo, eh, que tiene que usar para bajar el cascote, seguramente el ascensor. Bueno, pues esta máquina lo que hace es recicla, pulveriza, eh, digamos, el cascote, lo convierte en arena que, es, que se puede usar para el mortero para seguir en la misma obra. Con lo cual… ...reciclamos lo que es no solamente la evacuación de escombros... ...sino también la utilización de nuevos componentes. ¿no? La máquina zanjadora de doble disco para hacer la zanja. Es decir, antes cortaban en un sentido... ...y a la vuelta cortaban en el otro sentido para tener la zanja. Hemos aumentado la productividad pues un 50%. ¿no? Es decir, que ahora ya en el mismo sentido... hacen los dos cortes para hacer la zanja. También hemos usado esa máquina para, ahora para la instalación de fibra óptica... Eh, ...en determinados sitios, como son aeropuertos eh, o a lo mejor grandes instalaciones que necesitan un surco un, un muy pequeño en el suelo... ...donde se va instalando el cable de fibra óptica. Y la máquina que hemos metido ya, eh, por fin un tema de IoT con toda la gestión con el móvil, podemos eh, mover eh, podemos gestionar la máquina a través de una aplicación en el móvil... Que somos en este momento ahora mismo lo único en Europa que hacen con este tipo de máquinas. Hay máquinas más sofísticas que las nuestras. Y la, y la gama de, de disco y, y corona, que bueno, que ahí tampoco hay mucha hay mucha tecnología en cuanto a qué tipo de disco hay que aplicar para cuartos material, pero bueno, tampoco eso es nuestro mismo. En cuanto a los canales de venta, sí que eh, nosotros hemos sido muy innovadores al principio, lo comentaba, que nosotros en el 2001 ya teníamos SAP, eh, SAP instalado, instalamos SAP. Eh, eh, no es a Business One, que es su posterior. Estamos hablando de esa R3, que ahora es el CC y que mañana será HANA. ¿no? Nosotros lo tenemos ya instalado. Con lo cual, eh, hemos peleado mucho y hemos sufrido mucho y ya nos parece cualquier cosa que nos echen de tecnología, nos parece fácil. Montamos, eh, eh, tenemos, bueno, tenemos 1.300 puntos de venta. El clic Oshima, el portal de atención a clientes, eh, que está en tres idiomas: francés, español e inglés, está abierto del año 2013-2012. Que empezamos a abrirlo. Tienda online, la primera que abrimos fue en el Reino Unido e Irlanda, todo en inglés y en libras, la abrimos eh, para el canal b 12 es decir, clientes finales, la abrimos en el 2013. Y ya hemos abierto Alemania, también todo en alemán, y en Francia, todo en francés, lógicamente, y en España, que ha sido la última. ¿El diagnóstico de la realidad actual? Bueno, pues el diagnóstico he señalado tres colores, ¿no? El amarillo donde tenemos carencias, pero no son Urgente ni, ni súper importante. No súper importante, sino que estamos en tratamiento. El verde, que creemos que son el análisis que hemos hecho entre todo el equipo directivo, es que, donde tenemos nuestros fuertes, que son los canales de venta, catálogo de productos, reputación e imagen. Y la parte roja es donde posiblemente tengamos los mayores problemas. Problemas que no, no quiero tampoco definirlo aquí y hacer un análisis de cada uno de los problemas, que creo que son extensivos a todos los que estamos aquí y trabajamos en la industria, ¿no? El tema de lanzar un producto nos cuesta mucho trabajo, todavía, con muchas herramientas que hay, pero... tenemos que aprender de, la, de las compañías, de las startups. O sea, yo, una de las cosas que me ha sorprendido más en estos últimos años ha sido la irrupción de este tipo de, de, de empresas en el mundo, ¿no? Y, y ellos trabajan con un, product, con un concepto que me encanta que se llama MVP, el, el, lo que es el Producto Mínimo Viable. Nosotros, en nuestra empresa, recuerdo yo cuando, al principio, cuando entré, que en el I +D, tratamos siempre hasta que no estaba el último esquema de la máquina, el último repuesto definido, todo estuviera, no sacamos la máquina. Eso estábamos hablando de dos años. Cuando ya salía al mercado, ya teníamos que volver a cambiar, a hacer una release nueva, porque habían cambiado cosas, había componentes, el cliente, no aprendíamos del cliente. Tenemos que dar, eh, hemos empezado a girar en ese tema, ¿no? Entonces, lo que hacemos es vamos a sacar una máquina simple y vamos a aprender del mercado, vamos a aprender del cliente. Vamos a ver qué es lo que falla, sirve Y al final toma una decisión, oye, esta máquina es que no sirve para, para el mercado, el mercado no demanda este tipo de productos. Entonces, hay cosas que tampoco se requiere instalar y hacer instalaciones complejas, sino muchas veces de la propia cultura de la empresa, de la propia organización de la empresa, impulsar procesos de toma de decisiones, procesos de análisis y de modelo de negocio, ¿no? que yo creo que es muy importante también. Bueno, el diagnóstico realizado, yo, la verdad, o soy muy mentiroso, o, o, pero a mí el, el ADA y el de la Junta de Andalucía me dieron dos resultados diferentes. En una, la experiencia del cliente aquí en el de la Junta de Andalucía, me lo ponía muy bien en comparación al resto, y en el, el, el, el, el ADA era al contrario. Digo, o, o yo me liaba con tantas preguntas, la verdad es que es muy pesado el ADA. Yo, Alberto, o sea, yo no sé, cuando había hecho lo del informe el ADA, Llega un momento en que uno no, ya no sabe si el que está preguntando es el programa o el estudio. Yo ya no sé lo que me está hablando, no, sé, no sabía de qué me estaba hablando el Ada, ¿no? Pero bueno, lo intentamos acabar y, y salió esos resultados. ¿no? Bueno, y nosotros, nosotros, nosotros hemos abarcado cuatro grandes áreas, ¿no? Cuatro grandes áreas y hemos definido proyectos. Los proyectos estos muchas veces me decían, me dicen a mí, dicen, joder, Antonio Ares, ¿por qué está escribiendo la carta de los reyes magos de mi hija? Porque cada vez que dice algo, esta tecnología, lo, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Digo, sí, es importante, es decir, lo que tenemos que pensar es si nosotros esa tecnología nos va a servir o no nos va a servir. Y segundo, vamos a empezar a analizar. Es decir, yo no estoy diciendo que ya tengamos los proyectos cerrados. Es más, uno de los hándicaps que tenemos en el tema de la tecnología, para mí es fundamentalmente ver quién me va a hacer eso y a qué precio me va a hacer eso mañana, oye, implantar un RP, facilísimo, el que queráis. Ahí, pega una patada y te, y te caen hasta del techo los implantadores de, desde Sage, Navision, SAP, Binawans, AFC, HANA, te caen a puñado. Pero, ¿y de IOT? ¿Y del tema, no sé, de Big Data? ¿Vale, Big Data? ¿Cuándo se considera un proyecto Big Data? ¿A partir de cuántos teras de información? Ah, ¿de cómo lo voy a, a gestionar? Lo voy a gestionar en la nube, lo voy a gestionar en un primis, o lo voy a, a gestionar, yo qué sé, sé, de la manera que está usando la tecnología. En definitiva, yo me estoy dando cuenta que ahora, que vamos a empezar determinados proyectos, y ahí están, lo del chatbot, por ejemplo, y, claro, nosotros, uno de los proyectos importantes es el tema de la asistencia técnica 24-7, y en tres idiomas, ¿vale? Es decir, un cliente que tenga una máquina nuestra en Tailandia, o en la Isla Reunión, que tenemos muy buenos clientes en la Isla de la Reunión... ...el próximo viaje que voy a hacer en plan de negocio va a ser la Isla la Reunión... Y, ...y me decía que, oye, que el problema son muchas veces las diferencias horarias... ...que vuestro servicio de asistencia técnica, la única forma de, de, de, de usarlo es a través del email. Bueno, pues queremos poner o queremos poner en marcha un sistema de bots entre idiomas... Y, que vayas, ...y con una tecnología subyacente que sea de Machine Learning, es decir... La misma máquina vaya aprendiendo de todos los errores y pueda dar alternativas. Para eso también necesitamos una fuente de información que nosotros hemos desde ya hace tiempo creado a través de lo que son vídeos, vídeos de montaje de máquina, de soluciones de problemas, etcétera. Al principio lo hacíamos hablado, ya solamente ponemos lo que son eh, frases y en tres idiomas. O sea, ya olvidaros de poner incluso música a los vídeos, ¿no? en muchos casos. Y eso lo queremos seguir apoyando, ¿no? Solamente al cliente gestionando contenido, dándole apoyo, porque nuestro cliente, claro, tenemos problemas los distribuidores y tenemos los clientes finales. El cliente final también es muy importante para nosotros, pero es el gran desconocido. Yo creo que en casi todas las empresas industriales, el conocimiento que podemos tener del cliente final no llega ni al 10%. Y eso porque ahora nosotros hemos creado los canales de venta directa. ¿Vale? Con los canales, para que hagas una idea, en nuestra fábrica... Cuando vendemos un producto no tenemos ni, no teníamos ni TPV. ¿Por qué? Porque lo normal era no vender un producto al final, ¿no? o sea, o venía la gente con dinero o nos hacía una transferencia. Bueno, y ahora ya que hemos puesto PayPal para que puedan pagar por PayPal y es más fácil y que incluso por Bizum. Pero claro, el problema era que no estamos preparados para eso. Y ahora resulta que nuestro cliente empieza ya, empezamos a conocer al cliente. Entonces, yo creo que la, la empresa industrial tiene que empezar a, a moverse en ese sentido, crear canales específicos para el cliente final, tanto de conocimiento como de compra y adquisición en relación con, el, con la empresa. En la parte de producto pues yo creo que lo hemos hablado todos, todos necesitamos meter algún componente IoT en el producto, todos. Bueno, en una lata de aceituna yo no creo que podamos poner un componente IoT, pero a, un, a una botella de aceite, bueno, cuidado. En la etiqueta de la botella de aceite se puede poner cosas. Se puede poner código QR. Yo siempre digo, bueno, pues no tienes que poner un dispositivo geolocalización, pero un código QR porque no lo ponemos. Y poner un código QR en la zona página web donde participe el cliente y que pueda aportar sus datos y a la vez pueda crear una pequeña comunidad de clientes. O sea, lo importante es mover los temas. Y aquí nosotros sí que tenemos, mmm, creo que es importante y además podemos hacerlo, pero también me falla ahora el tema del IoT, es decir, quién me va a hacer el dispositivo y a qué precio me va a hacer el dispositivo y qué base voy a usar yo para la extrapolación de todos los datos, para la gestión posterior de todos esos datos. Y sobre todo, ¿qué es lo que busco yo con todos esos datos? Lo que busco es básicamente enlazar con nuestros clientes final, con el uso de la máquina, la actividad de la máquina y después poder sacar modelo de negocio. Nosotros ya pensamos un poco más allá, es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Oye, el futuro por dónde va? ¿La gente va a seguir comprando máquina? No lo sé. ¿La gente que quiere? Resolver los problemas. ¿Cómo podemos resolver los problemas? Podemos resolverlo bien que compra máquina o bien que use la máquina. Bueno, para que use la máquina, podemos crear nosotros, estamos pensando en un dispositivo que, mida la, que mide el tiempo de trabajo de la máquina. Perfecto, ¿vale? Y después pensar en cómo entregamos a máquina, que eso lo complica. ¿Cómo entregamos a máquina y cómo recepcionamos la máquina, ¿no? Bueno, hay que pensar, los negocios nunca han sido fáciles, si no, todo el mundo tendría un negocio y, y, y tendríamos muchísimas empresas. El tema de proceso, pues otro problema que tenemos, y ya con todo esto, pues yo supongo que todos nos enfrentamos al día a día por la mañana, aparte de la liquidez, de la falta de pedidos, la demanda, ahora resulta que hoy en, hoy, en el mes de abril, hemos vuelto a tener una demanda igual al 2008. En el sector nuestro, de la construcción, no sé si acordáis, el boom del 2008, antes que salió toda la crisis de la liquidez de, de la empresa americana, la, la famosa subprime y todo eso, ¿no? 2007-2008 fueron los momentos más, sobre todo el 2007, más ágidos de la facturación de, de la construcción. Se construía, pero bueno, en cualquier sitio y era horroroso. No os podéis ni imaginar las tensiones que teníamos dentro de la empresa para atender la demanda. Bueno, pues hoy... Abril de este año hemos conseguido el mismo volumen de pedido que abril del 2008, con un, un pequeño problema, con un tercio de la producción, de la capacidad productiva que tenemos. O sea, en ese año teníamos una plantilla que era tres veces la que tenemos hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hemos aumentado la productividad, no por dos, pero casi por dos, la productividad. ¿Cómo hemos conseguido aumentar la productividad? Con el tema de la subcontratación. Por eso digo que cuando planteéis planteáis las cosas, no tengo que contratar tanta gente, tengo que comprar tantas máquinas. No, vamos a pensar un poco en las capacidades que tenemos de de poder solucionar ese problema de una manera urgente. No esperar a contratar a una gente, formarla, lanzarla y el cliente está esperando mientras. ¿no? El tema de su contratación, después el tema de la tecnología. ¿vale? La tecnología que nos ha permitido optimizar mejor los procesos. Tenemos un grave problema, que es que lo tendremos casi todo, que es la gestión de stock. La gestión de stock y la, eh, el análisis predictivo de la demanda. Yo en el análisis predictivo de la demanda ya hemos empezado a dar paso con algún oh, proveedor y lo que intentamos es, hombre, acertar al 100%, eso va a ser imposible. O sea, partimos de que el análisis predictivo no va a ser al 100% eficaz ni fiable. Pero si yo ahora mismo hubiese sido capaz, con un mes de antelación, de ver la ruptura que iba a tener ahora mismo de, de, de pedidos, oye, pues me puedo preparar antes. Es decir, lo que actúa al final cuando buscamos el análisis predictivo es prepararnos con tiempo, simplemente, no vamos a... Y después ese análisis predictivo trasladarlo a la gestión de los stocks, lo que son las demandas de productos, lo que son las cadenas de suministro, hoy muy amenazadas, es que parece mentira, pero efectivamente nosotros el tema del canal de Suez nos afectó, porque compramos en China y compramos en Oriente Medio. Entonces, tuvimos ahí un problema en la gestión de, de la cadena logística. ¿no? Después, lógicamente, también entregamos. Y hoy en día, el tema del Brexit, no sé si alguno lo estáis sufriendo. Esto es peor que un dolor de muela. Yo no sé cómo un país civilizado como Gran Bretaña ha dado este, este paso y a peor. Vamos, yo no lo entiendo. A lo mejor ganarán dentro de años, se sentirán orgullosos. ¿no? Pero han creado una problemática que no hay ningún país, ahora mismo, en el mundo, con una gestión aduanera tan ineficiente como el Reino Unido. Vamos, yo es que hacía tiempo que no veía una cosa. Y bueno, en el tema de recursos humanos, aquí es la carta también de los Reyes Magos. Es decir, ¿necesito escribir eh, contratar a un ingeniero informático capaz de darme todo lo que yo voy a pedir? Uf, no lo sé, no lo sé. Yo creo que es que lo, soy más partidario de formar a la gente dentro de la empresa... Creo que tienen que evolucionar, tienen que coger más capacidades, desarrollar más capacidades que traer gente de fuera. Porque, ¿qué pasa cuando traes gente de fuera? A la gente de fuera suele encapsularse, es decir, joder, y con perdón, soy ingeniero informático, ¿cómo vas a, a, tú a decirme cómo hacer esto? Y entonces es un, un problema que yo muchas veces… Nosotros hemos tenido cinco ingenieros informáticos ¿eh? en la empresa, cinco y ya sé de qué podemos de qué pie coge a cada ingeniero informático son muy necesarios pero son muy últimamente eh, hay mucha prima en, en el tema del ingeniero y más si sabes un lenguaje que sabes que eres casi el único que lo sabe o, o lo menos estás dentro de la élite entonces yo prefiero ahora mismo ir evolucionando a la gente que sepa usar por ejemplo todo el tema de data de, de business intelligence que sepan usar la herramienta que sepan trabajar bien el SAP, que sepan extraer bien los, hacer bien los informes, etcétera, ¿no? Y después ya vendrá pues, lo que tenga que venir. Que en este caso, bueno, col colaboramos con muchas empresas externas de informática que nos dan ese servicio. Bueno, ya nos no da hoy mala brasa, que me gusta mucho hablar. Muchas gracias, sí. y oye, a ver si nos vemos ahora ¿eh? y podemos compartir esto, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias, eh, Antonio. Enhorabuena también a ti por, por el proyecto empresarial y por todos esos proyectos que tienes planteados. Ya hemos averiguado también quién es el promotor de este encuentro y quién lo, lo propuso. Eh, daba las gracias y aprovecho también yo eh, eh, a, a Roberto y a Javier, que efectivamente nos está siguiendo, no podía estar hoy de forma presencial, por el trabajo que han desarrollado con vosotros a lo largo del, del programa. Pues eh, ahora eh, está con nosotros Pablo Bono, de Grupo Bono, Innovación y Servicios, que también nos va a hacer su presentación. Bueno, buenos días. Yo soy Pablo, director de Grupo Bono. Yo no he sido el partícipe activo en vuestra conferencia, pero como empresario de empresa familiar, sí que está muchos días, a las seis de la tarde ya en ese invierno oscuro. Y esas voces todas escuchando y al final pues me sentaba yo también allí a hacer las cosas y he ido escuchando con todas las datos y esto y mal en fin, todos los términos de sangricismo que usáis, que entiendo que está bien. Bueno, yo os pongo en situación, nosotros hemos preparado una… nosotros somos una empresa que quizás está más cercana a las emociones que al producto, eh, entonces… Bueno, como aquí hay mucho dato y mucha cosas, hemos intentado confluir ese volumen de datos tan importante como vosotros hacéis y unirlo un poco con el producto que nosotros hacemos. ¿no? Eh, Grupo Bono eh, es una empresa familiar. Eh, estamos ubicados en Alcalá de Guadaira también. Eh, la empresa se creó en el año 2003 y nosotros decimos que nos dedicamos a hacer del hogar un lugar mejor, ¿no? Eh, nosotros creemos mucho en la experiencia cliente, en la experiencia que el cliente tiene cuando usa nuestros productos y al final eh, cuando conseguimos hacer un amueblamiento, un trabajo, un proyecto, eh, intentamos que ese espacio para la vida que se crea sea algo que al cliente reporte una satisfacción, en definitiva. ¿no? Eh, hacemos cocina, hacemos armario, hacemos muebles de baño, hacemos todo aquel producto que sea una solución al final que alguien tenga en casa y se sienta cómodo y feliz con ella. Eh, en cuanto al, al ADN o al que pensamos, o al, o al cómo somos, qué hay en, nuestro, en el ADN de nuestra empresa. Nosotros tenemos un poco de historia detrás. Eh, en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, ya por 1970, había una fábrica de muebles, se llamaba Muebles Más, que es de donde salió, digamos, toda la camada de profesionales del mueble de cocina. Y creo que ya somos, poco pues, como el limse, ¿no? Ya porque fabricando muebles eh, en Alcalá no quedamos, creo que nosotros nada más. Nosotros, mis padres trabajaban allí, mis padres cuando aquella empresa cerró se tuvo que buscar la vida y bueno, siguieron lógicamente en ese sector. Mucha de la gente que nosotros tenemos trabajando allí vienen de aquella época todavía, ya muy mayores, pero bueno, al final eso en el ADN de nuestra empresa queda. Quedan valores como la calidad del producto, la calidad del fabricado, la, todo esto que digo, ¿no? Uh, um, experiencia de cliente, satisfacción, en fin. Ser verde, intentamos tener los antiguos, implementar los nuevos, ¿no? Que ahora, que ahora se ponen tan en valor, ¿no? Lo de ser verde, eh, se generar empleo de calidad, todo esto, todo esto lo hacemos porque, bueno es que si queremos vivir, nosotros entendemos que, que es necesario, ¿no? eh, Al final, desde el 2003, que fue cuando nosotros empezamos esta aventura, mi hermano y yo, eh, lo único que hemos hecho ha sido, pues, y pelear, e implementando cosas dentro de, de nuestra empresa y crecer. Es verdad que hemos tenido en este crecimiento nuestros más y nuestros menos en cuanto a ordenación, pero bueno, al final siempre intentamos como alguna amiga me dice, Pablo piense luego que hay que bajar balón y ordenarlo un poco. Y ya poco a poco yo me voy disciplinando y tengo mi equipo que también me ayuda a no, no desviarme demasiado. ¿no? Dentro de esa organización, eh, yo vi, nosotros no, en plena inversión, la crisis del 2007 fue para el mundo del mueble una bomba, y eh, lo que yo pude hacer en aquel momento fue hacer cosas, hacer, porque yo tenía dos alternativas, o hacía cosas o tenía que despedir la mitad de la plantilla. Y yo me puse a hacer cosas. Dentro de, de esa manera de hacer cosas, pues bueno, eh, empecé a hacer armarios, armarios a medida, que es la marca de cúbico Armario. Seguí haciendo, no era bastante, porque no funcionaban los pedidos en el PAS. creé la marca de y Cocina para hacer cocina fabricada y ya que estaba, si hacíamos los armarios y la cocina, pues bueno, al final el mueble de baño era un, un artículo más. Esas son las marcas que nosotros tenemos de productos propios y fabricados, eh, que al final, donde nosotros volcamos, digamos, todo el conocimiento que tenemos en esas materias específicas, ¿no? como seguíamos necesitando más cosas y además a nosotros nos va el crear y hacer cosas, seguimos con la línea de Capro Componente, que al final teníamos la necesidad de que, o, o veíamos la oportunidad más que la necesidad, la necesidad por nuestros propios fabricados y la oportunidad en el mercado, que al final teníamos muchos clientes a los que le íbamos haciendo piezas, les vendíamos componentes, les distribuíamos productos. Total, que hicimos la línea de Capro Componente donde... Uníamos, digamos, nuestra necesidad industrial con una nueva línea de negocio eh, y después tenemos la parte de espacio bono que, digamos, en nuestro el sitio donde nosotros exponemos lo que somos capaces de hacer para que el cliente al final toque esta calidad, tenga esta experiencia del producto que hacemos y al final pueda ver si lo que hacemos le gusta o no. En los canales de los canales de los canales de comercialización del producto hoy día están evolucionando también un montón nosotros atacamos el canal de distribución en dos grandes áreas por un lado hacemos eh, el canal profesional eh, estamos presentes en grandes superficies eh, en canal el canal obra o cliente profesional donde hacemos un B 2 C y después tenemos el o sea, un B2B, perdón, y después tenemos el B2C, que lo utilizamos fundamentalmente en Espacio Bono, donde atendemos a arquitectos, decoradores, interioristas, y, y bueno, un poco hacemos confluir nuestros fabricados, que allí los toquen, los vean en Espacio Bono, y puedan, puedan ver si lo que piden es mejor. Nosotros pensamos... Eh, ...que el asunto de la calidad en el... ...no para hacer las cosas aquí tienen por qué ser peores... Eh, ...eso a veces cuesta un montón de trabajo... ...porque sobre todo si tienes un mercado muy local... ...la gente piensa que porque se haga aquí... ...es peor que el de un alemán o un italiano... ...y nosotros no creemos en eso... ...y entonces claro, eso nos obliga también a que la gente... ...lo toque, lo use y lo vea... ...con todo lo que ello implica... ...que es defender el producto, la marca y, y la tierra... Y estamos vivos, de momento. Eh, todo eso, nosotros tenemos nuestra sede central en Alcalá de Guadaira. Yo agradezco que haya iniciativas para pymes de aquí, porque nosotros tenemos un componente muy importante, que es que difícilmente nos vamos a deslocalizar. Porque, vamos, yo no sé muchos de los que hay aquí, pero yo me encanta mi tierra, me encanta mi pueblo, me encanta mi ciudad y la verdad es que considero que es una verdadera... Mmm, Malajá tiene que irte a Alemania a buscarte la vida o a China o esto, con lo bien que se vive aquí porque yo vivo bien aquí eh, en la sede central nosotros tenemos una planta de 4.000 metros eh, la planta está perfectamente equipada con maquinaria para hacer lo que hacemos y después como al final uno empatiza con su equipo pues Ricardo, que es con el que vosotros habéis hablado más Vamos poniendo tablets, vamos recogiendo datos en máquinas, ya las pistolas, y ya dentro de la fábrica yo ya he perdido la cuenta de los ordenadores que hay, porque hay más ordenadores que gente ya, lo cual creo que es bueno para todo esto que estamos haciendo. Eh, también creo que esto que, o sea, el, el poder estar aquí y que la gente nos no pueda ver o no nos pueda sentir tanto nuestra gente como la gente que esté aquí, el, el lo que nosotros transmitimos es muy importante. Yo estoy muy de acuerdo en, en la importancia del dato y por eso estamos aquí, pero el punch cercano o el punch de la empresa cercana y un poco de intuición, porque ese, con tanto dato y un poco de intuición yo creo que se puede tener una pegada un poco más fuerte. Eh, creo en eso también, ¿vale? Entonces, lo personal y lo que uno es capaz de transmitir en persona... No es lo mismo que en una vídeo. Ni nada más que datos. Algo más tiene que haber, digo yo. Si no los robó, nos van a quitar en medio. ¿no? Nosotros eh, el tema del dato lo enfocamos centrando al cliente en el centro de todo, de todo el proceso. A ver, cuando alguien nos compra un producto en cualquiera de los canales, al final con, mmm, tenemos que nosotros pensamos que tenemos que ponerlo en el centro. Los datos que nosotros somos capaces de generar lo que el cliente es capaz de aportarnos, cómo nosotros somos capaces de interpretarlo. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer con, con, con, ese, con, ese, con esa ensalada? Eh, es lo que nosotros queremos del dato, porque queremos que el cliente sea parte activa dentro de todo el proceso. Es decir, queremos que pueda opinar el producto, personalizarlo todavía más, adaptarlo más a sus necesidades tener una trazabilidad continua y el cliente continuamente informado para que nosotros seamos capaces de darle una pegada al cliente más cercana que la que sea capaz de crearle otro competidor. Porque al final nosotros tenemos presencia nacional e internacional, pero es que en ciertos productos el estar cerca es un valor y el ser de aquí es un valor. Y nosotros todos todo esos datos que seamos capaces de recoger, lo que queremos es poner al cliente en el centro y un poco acercarnos, al, ya no es acercarnos al cliente, es meterlo dentro, lo que nosotros queremos, porque pensamos que lo vamos a vamos a ser capaces de hacerlo mejor así. Y ese es el enfoque que le hemos dado en esta presentación, que para hacer esto me la tenido que leer todo el proyecto ese también. ¿Cómo vemos nosotros el contexto actual? A ver, hoy todo está conectado. La gente. Eh, las máquinas eh, necesitamos predictivamente cuando se estropean para no fallar. Eh, el, lo, lo, los trabajadores todos están ya picando con los móviles, en fin. Y, y como se está moviendo esto a nivel de, de velocidad, es que o nos subimos en el carro, pues que todavía no nos hemos enterado que estamos muertos. Estando andando todavía. Entonces, el, la velocidad de estos cambios disruptivos que está habiendo, mmm, nuestra visión es que creemos que todo lo que hagamos es poco. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con la exposición anterior, que uno no puede hacer la Carta de los Reyes Magos porque el día tiene la hora que tiene y uno da para lo que da, y, el, y los equipos dan para lo que da. Pero bueno, que sí que es verdad que los cambios disruptivos que están provocando los avances tecnológicos que hay están siendo todavía mayores que los de los años anteriores. Entonces, el contexto es competitivo al máximo. Y para eso, lógicamente, intuición, datos y todo lo que seamos capaces, porque al final el negocio tiene que sobrevivir y ganar dinero. Si no sobrevive y gana dinero, vamos mal. ¿Qué pensamos? Si nosotros somos capaces de tener la conect o sea, hacer confluir esa conectividad con el cliente, tener toda esa información, tener todo eso y somos capaces de gestionarlo al final aspiramos a tener una empresa inteligente que puede competir mejor. que Es lo que yo quiero. Yo, nosotros, el equipo no quiere otra cosa, nada más que competir mejor dentro del entorno en el que nos movemos, que es súper agresivo, porque gente ahí pensando un montón y como ya uno no se pelea con los de la provincia de Alhambra y con los del pueblo de ya uno se pelea con, con gente que viene de, de China, de Alemania, de Italia, entonces o nos espabilamos o no. ...o nos quitan el sitio, ¿no? Todo esto... ...al final... Mmm, ...nosotros no queremos perder de vista... ...que todo esto que hacemos al final... ...lo hacemos las personas... ...¿cómo vamos a influir? ¿Cómo, cómo entendemos nosotros... ...si nosotros hacemos una empresa... ...del Big Data 4.0... ...que somos necesarios... ...y todo esto... ...nosotros en el ADA, este, en el ADA y la madurez digital... Somos un 58% y una empresa competente. Pero al final, ¿en qué nos va a influir a, a nosotros no? y a la gente que nos rodea? Al final, pensamos que al cliente, si nosotros lo ponemos en el centro de nuestra estrategia, lo informamos, le damos un producto de calidad, eh, se siente, esa, tiene una experiencia de cliente buena, al final, el cliente estará satisfecho. Por lo tanto, este es el primero. Pero ahora después nosotros también tenemos nuestras empresas subcontratas, nuestros proveedores, y nosotros tenemos más inquietud que uno de ellos, pero bueno, al final también actúan por imitación. Si somos capaces de adquirir de ellos para que se modernicen un poco, pues pienso que también le haremos un favor a más de uno, que todavía está con el blog de nota y no se ha pensado que se pueden hacer los arbaranes con una PDA. Eh, después... Si le, lógicamente si estamos en el en el en, el, en Arcala, si, si vamos tirando, al final pues, cumpliremos con el requisito de somos empresa que contribuye tener un poco de responsabilidad social corporativa, seremos ecológicos, intentaremos cuidar bien nuestros residuos, al final todo tiene que redundar en la empresa, en nuestros clientes, los proveedores y bueno, y los trabajadores. A más de uno cuando le da una tablet se le vuelve los ojos para atrás, porque lleva toda su vida haciéndolo de una manera, y yo estoy de acuerdo también con él, a la gente hay que enseñarla, porque con la gente implicada y gente que forma parte de la empresa, si vamos a una industria 4.0 necesitaremos un trabajador 4.0 también, y es que también hay que enseñarlo. Si, si todo esto que estamos hablando influye positivamente: en este entorno al final uno también se siente agradable cuando un cliente lo felicita cuando el trabajador está a gusto y cuando no está a gusto de llegar a su fábrica que la cosa ve que fluye, porque el día a día vamos, yo no sé de los asistentes presenciales o virtuales pero que el día a día es muy duro y por lo menos alguna satisfacción de vez en cuando para la automotivación entonces si conseguimos hacer eso pues, Quiero pensar que también seremos un poco más felices, ¿no? El momento, yo, yo mmm, el momento es ahora. Yo, yo creo que el momento es cuando uno se lo propone, pero efectivamente, como esto va todo tan rápido, eh, el, el momento, lo primero que tenemos es que estar convencidos. Nosotros lo estamos. Mmm, eh, queremos seguir, hemos continuado y nos hemos mantenido vivos. Queremos seguir evolucionando, queremos seguir avanzando. Nosotros también, al igual que la primera presentación, nosotros empezamos cuatro personas en una nave y hemos ido evolucionando hasta ser hoy lo que somos, que al final creo que dentro de nuestro sector somos considerados, pero a mí me gustaría, en, en los informes, ser líder y referente, no competente. Probablemente, si tengo una visión local, puede ser un referente, pero como ya no se puede tener una visión local de las cosas… Eh, aquí hay que estabilarse entonces el momento de invertir ahora nosotros tenemos muchas ganas de seguir evolucionando de seguir creciendo de seguir avanzando y tenemos y tenemos ganas de destacar la verdad y bueno y tanto mi equipo como yo vemos en esta en todas estas iniciativas una una magnífica oportunidad y nada y eso es lo que hacemos nosotros muy bien bueno. Muchas gracias, Pablo. También por, el, por ese proyecto empresarial que, que estás pilotando eh, junto con tu equipo. Eh, pasamos ahora a, a la penúltima hito de, de esta jornada, eh, que es la clausura de ese programa de directivo de Industria 4.0 y una entrega virtual de diplomas. La situación de pandemia no nos permite. Otra cosa, pero sí que queríamos tener, pues, pues eso, eh, ese reconocimiento a los 29 participantes de la, de la acción. A tal efecto, le pedimos a Álvaro Jiménez que se acerque al, al atril, porque vamos a ir eh, eh, nombrando a, a cada uno de ellos. Nos hacemos Gracias. cuenta de que suben y de que reciben Buenas su tardes. diploma y, y ese es el, el objeto de, de, de nombrarlos. Cuando quieras. Buenas tardes. Eh, antes de que se me olvide, aunque ya se os dijo que soy, os iban a mandar los diplomas en formato electrónico, en recepción están impresos para los que habéis asistido, así que no nos olvidemos después que la mitad se quedarán aquí seguro, saldremos hablando, pero no olvidéis que los podemos recoger, ¿vale? Eh, yo insisto, y, y ahora después también Roberto me ha pedido fuera de programa decir una cosa antes de que cerráramos, insisto que para nosotros ha sido una gran sorpresa el descubrir determinadas empresas, porque es que ha sido como decía, y esto lo hay aquí, y efectivamente, y lo hemos hablado mucho nosotros que parece, yo creo esto, bueno, parece que en Andalucía no hay nada, y después ves determinadas empresas que dicen, macho esto, esto no sabíamos que existía. También es triste porque estáis ahí muchos como escondidos, ¿no? pero bueno, a ver si esto nos ayuda a... A seguir adelante. Bueno, vamos a hacer una mención, lo vamos a hacer por orden alfabético, simplemente para también para los que están conectados desde fuera, que nos saludarlos. El primero, Alejandro Abil Jiménez, de Distribuciones Aliadas S.A., que no está aquí, ¿verdad?, con las mascarillas, nos cuesta. Alonso Araujo Ferreira, Ferreira, de Cuadros Eléctricos Araujo. Antonio Sánchez Noriega Gómez, de Agroquivir. Ya me dijo que no iba a poder venir. Antonio Manuel Lirio, Reductores y Variadores del Sur, que está allí. Antonio Rafael Muñoz, de cima Borja García, de Caña Nature. Me dijo que tampoco. Emilio Ferrería, MP Productividad. Eva Fernández Trujillo, de Santa Fábrica. Bienvenida. Francisco Carmona Naranjo, de Pilting, que no ha venido. ¿no? El, el diploma suyo sí te lo llevas tú, ¿verdad? Sí. Francisco José Fuentes Fernández de Fuencristal. Francisco José Perea Raigón de Automatismos ITEA. Ignacio Rodríguez Rodríguez de Química Industrial. Ignacio Romero Gómez de Liz del Sur. Jacob Jiménez Garrido, Desarrollo de Sistemas Avanzados de SA. Él está, Jaime Villan Verdugo de Grupo Ángel Camacho. Tampoco. Javier Gamundi Fernández, Frizonia. Jesús Gayur Povedano, de Industria Cordobesa del Frío. Jesús Hidalgo García, de Fitoplan. José Galvez Giordano, de Envases y Cajas. José Andrés López de Fez, Santa Bárbara. Ya dijo que no podía, ¿no? José Ramón García Montaño, de Olivarea, Sorángela. Lucas Galán Valderrama, de cervezas Salambra. No está... María Alguacil Cubero, de Capricho Andaluz. Mario Villegas Casado, de International Dream Love. También me dijo que no. Pedro Gordillo Codina, de Inespasa. Rafael Peña Alcaide, de Eurotega. Rafael Aguilar Llamas, de Olo Estepa. Ricardo Valencia Ramírez, de Grupo Bono. No ha venido Pablo Ricardo, ¿verdad? No ha podido. Vale. Silvana Ferrari, de RC automatización, que ya me dijo que no. Y ya está. Por mi parte, muchas gracias a todos. Ya antes. Antes del cierre institucional, ha pedido Roberto, fuera de programa, que le demos un minuto. Perfecto. Un No sé si desde aquí. Desde ahí, pues, no, no lo apagues, estaba encendido. Está encendido. No, lo has apagado ahora mismo. Ahora, vale. Eh, no, simplemente estaba comentando antes con Álvaro que este es uno de esos programas que uno arranca eh, sin conocer a las empresas a las cuales eh, vamos a dar asistencia y pues bueno, en principio tiene unas expectativas de bueno a ver a ver qué es lo que lo que viene por aquí, ¿no? Eh, creo que os lo he dicho a todos en directo, me gustaría reiterarlo. Tanto Javier como yo eh, estamos uf, absolutamente abrumados por la calidad de los proyectos que habéis venido desarrollando, eh, abrumados por la calidad personal y profesional que habéis demostrado eh, en el tiempo que os hemos tratado e incluso, ¿por qué no decirlo?, no? el buen trato personal y el buen feeling que ha habido en, en, en el desarrollo de las sesiones. Eh, sí si me gustaría o sí si nos gustaría comentar un tema importante, eh, es evidente ¿no? que, que al final sois 29, 30 empresas seleccionadas de un conjunto total de 300, más de 350 solicitudes. Eh, está claro que la selección ha sido dura, ha sido complicada y, y es evidente que ha sido buena, porque sois, para mí por lo menos en muchos casos, empresas de, de alta calidad, de alto nivel. Eh, entiendo que además referentes, muchas de vosotras, eh, en vuestro sector en Andalucía, y que encima estáis apostando por por seguir desarrollando, por seguir desarrollando, por seguir creciendo, por ser cada vez más competitivos. Fijaros, este de un programa, de un programa de, de, de seis semanas, han salido 29 planes de transformación digital eh, que a su vez van a generar cada uno de ellos tres, cuatro, cinco, seis proyectos. Fijaros, eh, de un programa inicial pequeño. Van a salir cientos de proyectos que tienen que ver con la industria 4.0, que se van a desarrollar aquí, en Andalucía, en España, con empresas de aquí. Eh, eso, desde luego, lo que al primero que habría que felicitar es a la Junta. Eh, es un éxito, de verdad, un éxito un programa de este tipo. Eh, por nuestra parte... Pues pocas veces ¿eh? nos hemos encontrado con programas y con esta calidad de participantes, con lo cual, pues eh, reiterar mi agradecimiento a vosotros y a vosotros también por el éxito que habéis tenido en el desarrollo de este programa y, y si me gustaría dejar pues, un poco la, la, la idea por detrás de que hay otras 300 y pico empresas que no han podido participar en el programa, Entiendo que nos están mirando expectantes. ¿no? Bueno, esto de la industria 4.0, esto de la transformación digital, de qué va, parece que hay empresas aquí en España que avanzan y que apuestan por ello y que la Junta está apoyando eso, ese tipo de proyectos. Pues creo que es el momento de seguir apostando y seguir apoyando esa tipología de proyectos porque ese es el futuro de este país. Eh, lo tengo yo clarísimo. Por mi parte, poco más. Gracias a todos. De Muchas verdad. gracias, Roberto. Y te damos a, a ti también la, las gracias. A, a Javier, lo hemos dicho antes a Álvaro, y, y me permite, digo, eh, hacer mención a, a personas, por supuesto, está claro que los verdaderos protagonistas eh, de, del, del proyecto de Industria 4.0, de directivos, habéis sido los participantes, en segundo término los docentes que han, pas han pasado por la acción, pero quería también significar, aparte de, del equipo de hoy, pues a Margarita Álvarez, a Carmen Riva, a Carmen Vera, ...de Sanetera y de la consejería que han estado eh, mimando con celo el, el proyecto. Lo mismo que va a ocurrir con el de eh, Data Factory, con el de Big Data Industrial, al que, como decíamos, animamos a participar, porque estamos convencidos también, en línea de lo que han expuesto eh, los participantes, de, del impacto que puede tener en sus, en sus compañías, en sus empresas. Y cierra la jornada eh, Rocío Díaz... Eh, jefe de Servicio de Formación y Innovación Tecnológica, que de nuevo toma la palabra. Gracias. Muchas gracias, Paco. Eh, coincido en los agradecimientos que ha, que ha dado Paco acerca del equipo de trabajo y, por supuesto, coincido en que lo, los protagonistas del cambio sois, sois vosotros, en definitiva. Me voy satisfecha porque la jornada, la verdad, me ha parecido bastante productiva. Nos vamos todos con, acerca de, eh, con el conocimiento de la importancia del dato en, en, en nuestras empresas y explotarlo y el Big Data. Con pues la exposición que ha hecho Álvaro creo que bastante clara acerca de en qué consiste el programa de Data Factory que ponemos en, en marcha y que estáis en plazo de solicitud de, de participación en el mismo, que finaliza este plazo el, el lunes. En relación a las intervenciones de algunas de las empresas que habéis participado en el, en el proyecto de desarrollo directivo Industria 4.0… Me he quedado con un par de inquietudes o necesidades, como son, por ejemplo, el encontrar qué empresa del sector tecnológico me puede implantar tal solución ¿no? o tal producto, me puede proporcionar tal producto. Bueno, pues en ese sentido, dentro del Observatorio de la Economía Digital, que tenemos a disposición de, la, de las distintas empresas de, de Andalucía ¿no? o, de, o de cualquier territorio, ¿no? estando en Internet, pues, para encontrar una empresa del sector que me pueda implantar algo tenemos un catálogo de productos y servicios a disposición de todos vosotros, que se puede filtrar por distintas categorías y ahí lo iremos ampliando. Estamos ahora mismo validando las primeras soluciones y poco a poco tendremos una cartera de, de proveedores de productos y servicios bastante amplia. Entonces, os invito a que lo, y os animo a que lo consultéis. Y otra inquietud que habéis manifestado es el tema de la formación, que realmente, claro, nos transformamos digitalmente, pero nuestros empleados necesitan en saber convertirse también en empleados 4.0, como has comentado tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos bastantes recursos formativos a vuestra disposición y, además de tener esos recursos formativos, también en las encuentras de satisfacción, siempre mmm, pedimos que, no, que nos sugiráis vosotros, que nos hagáis sugerencias acerca de, de material, de otros recursos que, que os gustaría o que veis la necesidad de tener en vuestra empresa, ¿no? Bueno, pues nada más. Eh, muchísimas gracias a todos por participar y por habernos acompañado. Para mí ha sido, desde luego, un, un auténtico placer. Muchísimas gracias.